Buenos días de nuevo, saludo al canal de streaming y a, y a toda la sala. Vamos a empezar la segunda sesión de la mañana con Cristóbal Romero Morales. Cristóbal es profesor de la Universidad de Córdoba y es pionero en nuestro país y también a nivel internacional en tema de minería de datos en educación, que es básicamente el tema que más nos vincula con, con el evento local de Learning Analytics que estamos realizando. Eh, bueno, después de algunas vicisitudes... ...por fin tenemos a Cristóbal con nosotros... ...nos alegramos mucho de, de poder contar... Bueno, pues con, con, su, con, con su presencia... Eh, ...bueno, pues básicamente ya os dejo... Y, ...y disfrutamos de dos horas con él. Bueno, buenas, buenas tardes... ...primero de todo, gracias a Esteban... ...por haberme invitado a este evento... ...me llamo Cristóbal Romero... ...soy del Departamento de Informática... y análisis numérico de la Universidad de Córdoba y uno de los miembros del Grupo de Investigación Cádiz de eh, Descubrimiento de, de Conocimiento en General. Eh, para mí es un placer, por varios motivos, estar hoy aquí con, con ustedes. El primero de ellos, os voy a contar dos historias, el primero de ellos es eh, porque este evento yo creo que es un acierto por parte de Esteban, al haber organizado a nivel eh, nacional, pero dentro de a nivel mundial una actividad del LAC, o es sea, totalmente acierto, ya que eh, veo un progreso eh, de la línea muy, muy grande. En segundo lugar, es un placer estar siempre en Granada, yo estudié informática a la superior en Granada, soy doctor por la Universidad de Granada, por lo tanto para mí es un placer volver a donde estudié. Y en tercer lugar, precisamente, mi tesis doctoral fue donde comencé, ya que yo llevo más de 10 años investigando en esta línea, porque eh, voy a contaros la historia de que en mi tesis doctoral se dio la casualidad de que yo tenía dos directores. Uno de ellos era especialista, Carlos de Castro, en educación, pionero en educación a distancia. Y el otro director era eh, experto y pionero en algoritmos evolutivos. Y una cosa que empezaba a aparecer hace años que era el Machine Learning, luego se evolucionaba también. Yo estaba ahí en medio y cómo funcionaba a esos dos directores de, de tesis y entre los tres se nos ocurrió gracias a una idea que, que encontré en un libro de un tal Alex Freitas, Alex Freitas eh, vi una serie de artículos donde él mezclaba algoritmos evolutivos a data mining, era un pionero el Alex Freitas en esto y se ocurrió la idea de decir bueno, ¿por qué no vamos a trasladar eh, la idea que él aplicaba el Alex Freitas a datos en general a educación, o sea vamos a aplicar ...técnicas de data mining con algoritmos evolutivos, totalmente punteros... ...para descubrir conocimiento en entornos de enseñanza online. ¿Vale? Y esa fue la, la idea de mi tesis, a raíz de entonces... ...yo leí la tesis en el 2003, comencé a trabajar en este tema en el 98, 99... Entonces, ...ha pasado bastante, entonces, he, he, he vivido toda la, la evolución de, del EDM y el surgimiento... ...por eso esta transparencia se titula Minería de Datos en Educación... Y análisis del aprendizaje, lo que ahora se denomina learning analytics, o el LAC. Podríamos decir que es el más nuevo, el pez pequeño, que yo ya tengo dudas si este es el pez pequeño o este es el pez grande. Pues a veces no siempre el pez pequeño se come, no, el pez grande se come el pez pequeño. En este caso yo tengo mis dudas como ahora veremos toda la, la evolución de, de este área. Bueno, la, la, las transparencias son muy largas. Tengo aquí transparencia, pastas o tres. Eh, como la vamos a poner por internet, lo que vamos a hacer, en lugar de seguirla a pie de letra, a mí me gusta siempre contar sobre. detrás de cada transparencia hay su historilla. Algunas hay más historias y otras menos. Entonces, lo que está escrito luego lo vais a poder leer y hay referencia. Entonces, siempre voy a intentar, como por ejemplo en esta primera, he creído a bien eh, introducir he contado una historilla. Entonces, eso. Eh, lo vamos a hacer, ¿no? de forma que iremos a veces más rápido o más lento. Las transparencias ya digo que estarán en, en Internet. Bueno, comencemos una introducción mmm, rapidita para centrarnos, para el que no sea experto en, o conozca un poco de, de qué va esto del EDM. En principio, todos sabemos lo que es la enseñanza avanzada en web. ¿no? Enseñanza en web... ...pues ha, ha, ha incrementado... ...se ha incrementado muchísimo... ...todos conocemos sistemas como Moodle... ...que ha sido el más popular... ...pero incluso esto ya se me queda obsoleto... ...es que ha aparecido los MOC... ...con una fuerza que no es normal... ...la fuerza que han aparecido los MOC... ...o sea, me sorprende hasta a mí... O sea, ...estos sistemas han tardado años en implantarse... ...y que Moodle ganara... ...ha tardado años... ...no, no, por pues los MOC... ...es que van a una velocidad... ...que nos asustamos... ...hasta los que estábamos metidos... ...bueno, pues estos sistemas... ...ya almacenaban... Y ya, ...estoy hablando en pasado ya almacenaban mucha cantidad de información, gran cantidad de información. ¿Cuánta? Y poníamos el ejemplo del iceberg. En el iceberg, el profesor tenía datos, digamos la analogía, de datos del alumno. Los datos que usa un profesor normal de un curso son solo la parte que vemos, las notas, la asistencia a clase, y con eso pues, evaluaba. Había mucha más información que normalmente, tradicionalmente, la parte oculta del iceberg, el profesor no utiliza. Ya realmente el, eh, el alumno que atiende, el que no atiende, el que va a todas las prácticas, o sea, mucha más información. ¿Qué hace en enseñanza a distancia? ¿Qué hace en su casa? Información administrativa, mucha información que no se utiliza, pero estaba ahí. Bueno, pues toda esta información se podría utilizar. Es la parte que decimos de que actualmente solo se utiliza la parte que vemos de ICB. Imaginaros esto cuando hablamos de un mosco. Bueno, el iceberg se puede convertir en una montaña invertida, ¿no? Donde vemos solo la cumbre y todo lo demás, ¿no? Eh, bueno, esta técnica de minería de datos ya llevaban años, cuando yo comencé la tesis, en el año 2000, digámoslo así, ya llevaban años aplicándose con éxito. ¿Dónde? ¿Dónde había dinero? ¿Dónde? Comercio electrónico. Data mining e-commerce fue lo primero. Luego se extrapoló a otra área. Pero eso sí, el objetivo era distinto. El objetivo en e-commerce estaba muy claro. Optimizar ganancias. O sea... Vender más. Es una cosa contable. En, en cambio, en educación, los clientes son distintos. Son los alumnos. ¿Qué es lo que queremos? Que el alumno aprenda más y mejor. Contabilizar el aprendizaje. Eso es más difícil. Eso es más difícil de contabilizar. Es más subjetivo. puedes contabilizarlo con notas, pero... puedes utilizar lógica difusa, sí, pero es más difícil contabilizar el aprendizaje del, de los estudiantes. Por lo tanto, ya de por sí el objetivo es más difícil que, que en otras áreas. Bueno, por otro lado, por supuesto, existen herramientas genéricas de minería de datos, claro, muchísimas, Hueca, Clementine, Debe Miner, un montón, gratuita y no gratuita. El problema está que un profesor no tiene por qué saber de computación, por tanto, estas herramientas pueden estar un poquito alejadas a su uso, en el sentido de difíciles de utilizar. Por tanto, la idea... Es desarrollar aplicaciones mucho más específicas y orientadas a los objetivos y a usuarios no expertos en data mining. ¿Vale? Entonces, por esto por esto surge lo que es el eh, EDM. Eh, ¿La minería de datos en qué consiste? Bueno, por las técnicas de minería de datos, consiste en descubrir información que de por sí no se ve. ¿Vale? Eh, información no trivial, desconocida y potencialmente útil. Es decir, por definición, no sirve lo que son simples estadísticas. Información que a primera vista no ve. Eso es lo que descubre la, la minería de datos. Va a ser la diferencia eh, con el Learning Analytics. Es una de las diferencias, de las pocas que hay. Eh, bueno, el, el proceso de minería de datos pues, es un proceso completo, ¿no? un proceso de que tenemos una serie de datos, los seleccionamos, los preparamos, los transformamos los transformamos hasta aquí, podríamos llevarnos el 70% o hasta el 80% del tiempo preparando. Y luego el resto, un 20% o un 30% es cuando ya aplicamos las técnicas de data mining. Por lo tanto, tener buenos datos y prepararlos, la mayor parte del tiempo. Yo me puedo tirar un año preparando buenos datos, porque si no tenemos buenos datos, no vamos a obtener buenas conclusiones. ¿Vale? Eso es súper importante comentarlo y no viene la transparencia. Entonces, todo lo que el mundo investiga estas son las técnicas, asociación, clasificación, clustering y a los papers, explica y todo. Pues es lo que menos tiempo luego lleva. Habrá el Hueca, el, el Clementine, que aplica una serie de algoritmos y ejecutarlos y prueba y error, pero todo el tiempo es todo esto. Bueno, esto es importante, por supuesto, pero son esas técnicas eh, normalmente ya utilizadas previamente en otros entornos. Descubre una serie de patrones y luego, también muy importante, los aplica, los evalúa lo interpreta, aquí es donde viene la aplicación final, aquí es donde también vuelve a entrar en juego mucho el Learning Analytics, esta última, que es la aplicación ya del resultado a la práctica, donde también entra mucho en juego los psicopedagogos, los educadores, ¿no? entonces también, el Learning Analytics juega más en interpretación evaluación y todo este tema de aquí, de, de datos. Un tipo de técnica de minería de datos muy utilizada, de las más conocidas, lo que denominan minería de datos web, ¿no? La, y la más relacionada con todo el tema del e-learning e y de los MOOC dentro del datos web se distinguen tres tipos que sería minería de contenido web content mining también la gente lo conoce como text mining minería de estructura web los enlaces hiperenlaces sería web structure mining y por último la minería de utilización web que es la que más he trabajado yo que sería el web usage mining el uso que hacen los alumnos durante la utilización de un entorno. Es justamente el, el, todo lo que han comentado anteriormente profesor Cañas. Toda esa información que recoge, vamos a analizarla. Ese sería el web usage mining. El uso que ha hecho el alumno, todos los clics se han guardado. Y ahora, con ese uso, no vamos a hacer informes. No, no. Los informes partimos de ellos. Pero ahora vamos a descubrir cosas que los informes nos dicen. Ese es el objetivo del, del data mining. Por tanto, la minería de datos en educación, o educate al data mining, esta palabrita. La patentaron, digámoslo así, si es verdad, Ryan Bucket. O sea, los americanos fueron los que, aunque años anteriores, yo ya la habían denominado Data Mining in E-Learning. O sea, Antes veremos que el primer libro fue Data Mining in e learning que posteriormente el, primer, el libro Handbook y el primer congreso se denominó Educational Data Mining. Para eso tuvieron una buena visión, me gustó la mala palabra. De hecho, yo la, la he seguido adoptando en otros papers. Porque eh, existe también Data Mining in e business o Data Mining in Science. Pues, Educational Data Mining era más comercial. ¿Vale? que es el EDM, ¿Pues en qué consiste, por pues la definición podría ser esta, ¿no? Aplicar técnicas de minería de datos, estas técnicas pueden ser las clásicas o adaptadas a información de datos en educación. O sea, si tenemos datos en educación, le aplico técnica de data mining, pues eso es educator data mining. Aplicar data mining a datos específicos de educación. De una visión gráfica, ¿con qué objetivo? O en realidad podríamos hablar de un ciclo de utilización, ciclo iterativo. La idea final, a mí me gusta poner, eh, y ahora cuento todo esto de teoría. Todo esto, cuando yo escribí mi tesis, me gustaba compararlo con la metáfora del buen profesor. Un buen profesor, ¿cuándo es bueno? Con Como el buen vino, con la madurez, con la experiencia. ¿Por qué? Porque un buen profesor, a lo largo de los años, eh, tiene que ir adaptando su enseñanza, el buen profesor adapta la enseñanza al nivel de, lo, de los alumnos que tiene. De forma que... Si va viendo que va muy rápido, va muy lento, va adaptando, hay un tema que no se entera, hay un tema que no hace falta, pues el año siguiente, con ese feedback que le dan los alumnos en tiempo real, y él lo tiene en tiempo real, modifica su curso. Pues esa es la idea final del de el EDM, para mejorar justamente la enseñanza, la educación, a todos los niveles. Vamos a verlo a nivel general. ¿Qué sería? Por un lado tenemos los tipos de usuarios finales donde tendríamos la autoridad académica por lo tanto ya tendríamos aquí un tipo de definición de autoridad académica sería la universidad, la administración los ministros y ahora ministro eh, con todo esto, si sí, ministro veis todo esto uf, como vean el EDM se le van a abrir los ojos como los americanos, o sea Obama está apostando por esto, esto ahorra dinero, y ahora veremos por qué, porque no solo podemos minar Hacer minería de datos de los estudiantes. Podemos hacer minería de datos de los profesores. Determinar cuáles son buenos profesores, cuáles son malos. Juntar asignaturas. O sea, podremos optimizar facultades también. Se si podría hacer learning academic. O sea, minería de datos académica. ¿Vale? Lo digo porque es una línea que se ha investigado poco. Y puede ser problemática, no puede ser problemática, pero va a interesar seguro, porque ahí va a haber ahorro económico. En principio, la idea general, si lo aplicamos solo a estudiantes, tendríamos autoridad académica y profesores. Los profesores son, eh, en este planteamiento, los, los que diseñan y construyen los el, el entorno educativo, los cursos, ya sean presenciales, ya sean a distancia, ya sea un curso más. No, vale, pues los profesores construyen su entorno. Los estudiantes son los clientes finales que interactúan con estos entornos. ¿Vale? Y recogemos datos. ¿Datos de qué? Todo. Mientras más datos, mejor. Datos, datos, datos, datos. es como la película Cuarto circuito. Yo soy el de datos. Quiero datos. datos, datos, datos. Dame datos. Mientras más, mejor. ¿De dónde? De dónde pille. De todos los lados. Datos de uso e integración. Si el sistema lo recoge, base de datos, los, todos, los clics, los quiero todos. También, información de los cursos en sí. También, del curso en sí, de la estructura del curso, de los contenidos, ontología, todo. Datos académicos, claro que sí. Quiero la información del estudiante desde que empezó en EGB. GB todo su historial. Mientras más datos, mejor. Datos administrativos, datos de edad, acceso, todo. Mientras más datos tengamos del estudiante, mejor. Con todos estos datos aplicamos las técnicas de EDM. ¿Vale? Aplicamos las técnicas de EDM en principio con dos objetivos, ahora veremos que muchos más. Por un lado, hacerle directamente recomendaciones a los estudiantes. ¿Recomendaciones de qué? ¿De qué curso es el siguiente que tenés que estudiar, por ejemplo, ¿O de en un curso determinado, ¿qué es el siguiente paso que tienes que hacer? Mira, alumno, que ahora mismo estás perdido, te recomiendo que vaya a tal sitio, o acaba de suspender mm, tal test, vea a tal contenido. Recomendaciones. O uh -huh. eso directamente sería a los alumnos, a los recomendadores, Están muy de moda. Hay un congreso mundial, el Rexic, bueno, teniendo está, está un crecimiento que lleva un par de años, y ese, ese congreso es de los que están creciendo también muchísimo, ¿no? el Rexic, Todo el tema de recomendación. Y por otro lado, vamos a, a dar el feedback para atrás. El feedback al profesor. Proporcionar información al profe de cómo ha ido el aprendizaje del alumno. Para ver, para mejorar el curso en sí. Mira, los alumnos en este test, ninguno lo acierta. Hombre, por lo mismo hay un problema en el test. Ándame, cuando ves el test ese, te das cuenta que en esa pregunta estaba mal escrita. Pues dice, Carlos, pues se han equivocado todos. O era muy difícil, o era muy fácil. Todo el mundo acierta ese, esa pregunta. Pues si todo el mundo la acierta, pues la quito y pongo otra de un nivel intermedio. Le damos información, feedback, para que el profesor vuelva a entrar en el ciclo. Mejore... Y lo vuelvo a poner. ¿Mejora el rendimiento? Sí, es un círculo vicioso, es lo que estoy diciendo. Un profesor que año a año se mejora a sí mismo y se adapta cada año al nivel del alumno. Pero ese feedback lo puede abrir a otro nivel, ¿no? Superior, que es la administración que evalúa el profesorado. Para ver qué profesorado, lo del tema de la calidad, todo el tema este, y entramos ahí, el tema de la encuesta, el tema, o sea, un poco un tema pantanoso, ¿no? pero está por llegar, está por llegar, la minería del Lenin Academic. Bueno, ¿cómo surgió todo esto? Vamos a ver los orígenes. Bueno, pues todo esto surgió los primeros papers, son del año 91-93, donde sobre todo gente relacionada con redes neuronales, o sea, para optimizar clasificadores, empezaron en esta época a predecir nota de alumno. O sea, la primera aplicación de todo esto era predecir la nota de un alumno. ¿Por qué? Para ver quién aprueba quién no. O sea, a, a predecir lo antes posible quién aprueba el curso, quién saca la carrera y quién no. El dropout, muy famoso que todavía hay universidades en la Universidad de Hispanoamérica, en España también tenemos un dropo bastante alto en enseñanza inferior o, en, o en enseñanza a distancia, si es dinero. Si un alumno abandona, dropo abandono. O no saca una carrera, o no saca o en educación a distancia, ya digo. Si tienes mil alumnos, pero luego la mitad se te va y solo te acaban 100, pues estás perdiendo, hay clientela, ¿no? Pues esa sería la primera aplicación. Predecir notas finales. Eh, luego, en el año 2000, a partir del año 2000, se abre el melón. Se abre el melón y ya se aplican muchas más cosas. A partir del 2000 va, empiezan a aparecer workshops específicos de Educational Data Mining. Sobre todo de gente del área de tutor inteligente y del IED, Artificial Intelligence y Education. Entonces ahí empiezan a aplicarlo ya a muchas más cosas. Predecía alumnos la motivación, ya no solo era clasificación, Ella intenta abrir, sobre todo surgen también mucho con el tema de los tutores inteligentes. ¿vale? Entonces ahí aplican, porque los tutores inteligentes es otro tipo de sistema que ahora después veremos, generan datos de uso. Entonces para mejorar el tutor inteligente, un tutor inteligente intenta sustituir a un profesor humano en el ordenador, digámoslo así. No sé si conocéis lo que son los sistemas tutores inteligentes. o ¿No? Los, los hipermedios adaptativos inteligentes también los denomina Es que el, el curso, el Moodle 2.0 ya lo trae, el curso se adapta al alumno. El propio curso es inteligente y tiene reglas internas que si tú eres más, entre comillas, un nivel más alto, o eres, entre comillas, decir más inteligente, te, te adapta el contenido del curso a ti. Es decir, todos los alumnos no veríamos el curso de Moodle o el curso de MOOC el mismo contenido, ¿no? Si tú sabes más, te pone otro contenido. Si sabes menos, otro. Te lo adapta. Esos son los sistemas de tutorial inteligente. En base a reglas. Pues claro, toda esa información la guarda. Y eh, esta gente se dieron cuenta que para hacerlo de verdad, esa regla inteligente, había que minar esos datos. ¿Vale? Hacer va minar y mejorar las reglas. Bueno, pues surgen estos, estos workshops. Hasta que en el año 2008, esta serie de workshops se fusionan creando la conferencia... Mundial Educational Data Mining, ¿vale? que fue en Montreal el primer año. Eh, ya es anual, esta conferencia es anual, y en el año 2010 se publica el libro del Handbook, digámoslo así, la Biblia del, del EDN. Es justamente el libro que acabo de, de pasar la, la hoja de... Tiene una oferta, por internet lo podéis pedir, pero vamos la, la diferencia es que tiene una oferta de una reducción del 20%, si, lo, pues si alguien está interesado para, para pedirlo. Margonito y, fijaros, en el 2011, si veis la escala, o sea, hace poquito, surgió una nueva conferencia, el LAC. El LAC surge como otra comunidad pequeñita, más orientada, en principio, podríamos decir que, ahora veremos la diferencia, la Monta, una, una comunidad eh, distinta, para mí es la misma cara, la distinta cara de la misma moneda, o incluso es que son casi lo mismo, eh, dos puntos de vista de la misma cosa. Pero esta conferencia, a diferencia del EDM, tiene una progresión, también anual, está teniendo una progresión o un crecimiento todavía mayor. O sea, es, es alucinante lo bien que está yendo esta comunidad. Tiene su sociedad, tiene también su revista, como lo veremos. Tiene este, esta, esta conferencia, por ejemplo, han hecho una conferencia que me parece una idea estupendísima, una conferencia a nivel mundial, en varios puntos a la vez. O sea, esta gente se está, se está moviendo muy, muy, muy, muy rápido. Por eso digo... Podría parecer el pez grande, el pez pequeño, pero puede ser que el pez pequeño se coma al grande. Veamos el, desde el punto de vista de comunidades, porque claro, esto es una intersección de muchas áreas, el EDM. ¿no? Y aquí habrá profesores, aquí en esta sala yo creo que estamos, pues, habrá, habrá educadores, habrá de, de computación. Pues el EDM concretamente surge de la combinación de varias áreas. ¿Vale? Por lo, tendríamos un círculo grande de computación, otro educación y otro mmm, estadístico, digámoslo así. Bueno, pues, si fusionamos estas tres, nos empiezan a surgir varias subáreas, áreas ¿no? Por ejemplo, si fusionamos ciencia de la computación con educación, pues ya hace años surgieron estos, ¿no? La enseñanza basada en ordenador, computer base educativo, llevamos muchos años, ¿vale? Si fusionamos la ciencia de la computación con la estadística, también hace años nos surgió el data mining y el machine learning, a raíz de aquí surgieron estos. Si fusionamos, y ahora ya empieza la problemática, ¿a ¿dónde situamos estos dos? En principio, fijaros, si fusiono educación con estadística, tendríamos leniality, analytics. Pero leniality analytics, ¿qué está muy intermezclado? Aunque es más de aquí, está muy intermezclado con Educational Data Mining, que sí sería la, la intersección pura de los tres, computación, educación estadística, educación data mining. Pero es que leniality analytics casi lo meto en el mismo saco. Así que al final, uno. Sí, tiene más de, de técnicas pura de data mining, pero para mí técnicas pura de data mining también son estadística y visualización. Si es que ahora ya entra en puristas, los puristas de data mining dicen que estadística y visualización no es data mining. Pues yo entonces no soy un purista de data mining. Yo para mí, la primera técnica de data mining es visualización, estadística. Clasificación, asociación, clustering, toda esa data mining puro sí, pero las otras también. Learning Analytics utiliza... Las dos primeras, visualización estadística, y algunas nuevas que están surgiendo en la última tecnología, web semántica, redes sociales. Pero bueno, web semántica, redes sociales también están aquí. O sea, el... Las técnicas utilizadas por ambas, por lo tanto, son las mismas. Eso sin sí, indicar esto, que el lineal es un área mucho más reciente. Bueno, los objetivos, o vamos a ver, las diferencias que podríamos marcar, o por qué es distinto a otras de las críticas que le hacen a la gente del EDM. ¿Qué hace diferente EDM del data mining genérico? Bueno, pues en principio ya hemos dicho que el objetivo, ¿no? El objetivo es totalmente distinto. Eh, o específico. En Data Mining queremos mejorar, tenemos claro, el aprendizaje del estudiante. Eso sí, eso es difícil. ¿Y cómo lo contabilizamos? ¿Y cómo contabilizamos cuánto ha mejorado y cuánto no? ¿Y cuánto es debido a la nueva técnica? ¿O no ha sido la ley de edad ¿O es que la muestra era mejor? Es difícil eso, ¿no? Contabilizar cuánto han mejorado los alumnos. Los datos, eso sí, son muy específicos. Esto es una de las claves. Los datos. Son totalmente distintos a las de otras áreas. ¿Por qué? Porque son de muchos tipos diferentes, ahora lo veremos. Y además tenemos información semántica e intrínseca. Están relacionados unos datos con otros y tienen múltiples niveles de significado jerárquico. Ahora como veremos. Tú puedes analizar a un alumno a nivel de clics, de logs, a nivel de notas, de toda la asignatura, a nivel de... o sea, podemos tener varios niveles... ¿Vale? O a nivel de un curso, ¿cómo va en un curso? O cómo va en toda tu carrera, o cómo va en tu historial en tu vida, desde que empezaste a estudiar. O, sea, tener, o a nivel más básico serían los logs, o a sea, niveles de significado jerárquico. Y por último, las técnicas. Las técnicas, en principio, hasta ahora, nuevas, nuevas, nuevas técnicas, poquitas han aparecido. Se han utilizado técnicas clásicas aplicadas a los datos. Pero las técnicas se han como mucho adaptado. Lo que es todavía el tema de. Ha una nueva técnica de data mining solo para educación. Pues ahí los cuento con los dedos. Hay un par de ellas, como veremos. Las demás son todas clásicas. Bueno, y ahora, ¿qué se diferencia EDM de LAC? Esta diferencia esta sí que es más difícil. Educar de una data mining de Learning Analytics. Diferencia. Por buscar alguna. Venga, vamos a hacer mu, vamos a mirar con lupa. Pues en principio, Learning Analytics utiliza técnica de análisis de redes sociales. EDM también. Análisis de sentimiento también análisis de influencia mmm, análisis de discurso esto está en mining predicción de éxito del alumno mmm, es la primera técnica de EDM predicción de éxito análisis de conceptos veremos análisis de mapas conceptuales Modelo de toma de sentido mmm. edm clásicamente utiliza las más clásicas que es visualización clasificación clustering de re deseanas relaciones y descubriendo con modelos vale pero al final todo utilizan todo Orígenes. Aquí ¿ves? en los surveys que, que han publicado, Siemens y Baker pues, lo que pone que es los orígenes, Learning Analytics proviene más de web semántica, Curriculum Mining, que es precisamente ver el currículum del alumno, intervenciones sistemáticas para mejorarlo, y EDM pues, proviene más de software, modelado de estudiantes y predicción de notas. Bueno, puede ser que los orígenes vengan, vengan por aquí. Yo tengo mi teoría, que es que cada uno se ha creado su mercado, de, de, de conferencia, como yo digo. El mercado del EDM venía gente más de computación, más orientada a nuevos algoritmos, entonces publicaba gente más orientada al data mining puro, y la gente que venía más de educación, más de sociología, que no adaptaba, no le daba tanta importancia al algoritmo, sino a los datos o a la aplicación, pues eran más de lac. Y aquí hay otra diferencia que es la que para mí, es la que realmente ha hecho. ...los dos caras de la misma moneda... ...si no serían una... Yo, ...para mí es la misma cosa... ...EDM y LAC lo mismo... ...el énfasis... ...esa sí es la diferencia... ...el LAC... ...por tanto... ...da mucho más énfasis... ...a los datos... ...qué datos son... ...y todo el paper describiendo los datos... ...de qué vienen... ...cómo lo he analizado... ...y la aplicación... ...y los resultados lo he aplicado así... ...y del algoritmo... ...una línea... ...yo he utilizado... ...asociación... ...en cambio el EDM es justo al revés... ...un paper de EDM al revés... Eh, ...los datos son estos... ...todo el paper describiendo la técnica... Y la aplicación otra línea. ¿vale? Por lo tanto, en EDM, toda la importancia se le da a la técnica a la, a la aplicación. Entonces, este sí es verdad, que el énfasis es dos caras de, o dos puntos de vista distintos de la de misma ¿no? Ahora, bueno, dentro del ENI Analytics, que está más de moda, eso sí es verdad, ahora con el tema del Big Data, con el tema del Big Data está muy de moda eh, todo el tema del Analytics y demás. De hecho, la gente del Data mining también se han pasado ahora, la palabra de moda es este, el Big Data y el Analytics. Pues el Analytics es, fijaros la definición, si es que la misma que el Data Mining. Descubrimiento y comunicación de patrones significantes en datos. Si es que patrones significantes de datos es lo que estamos diciendo, personas interesantes, ocultos y, y útiles. Para toma de decisiones dirigidas por datos. La toma de decisiones dirigida por datos es exactamente igual que la Data Mining. toma decisiones finales en base a información descubierta. Por lo tanto, es que el Analytics es exactamente igual. Le, eh, si le hablamos de learning analytics, es lo mismo, pero aplicado a datos de estudiantes. O sea, learning analytics es reco recolectar datos sobre estudiantes, ¿vale? Para qué? el objetivo optimizar el aprendizaje y qué es lo que ocurre. Bueno, al final igual que el, el EDM. Una novedad, y aquí se distinguen dos, es el Academy Analytics. Aquí se distinguen dos vertientes. Una, si es de estudiante, learning analytics, y si es del profesor, hablamos de Academic Analytics. academy Analytics. Si sí, es donde hablamos de la, la aplicación de técnica y aquí, fijaros, en la propia definición me mete estadística y minería de datos. De datos institucionales, de la institución en sí, de cómo va de el profesor la asignatura analizar, ¿para qué? Para lo que se denomina, y esto también vende mucho, el business intelligence, o sea, la aplicación del business intelligence, ¿para qué? Para optimizar el funcionamiento de la administración del profesorado. Por eso digo, este sería un punto de vista superior, y este del, del, del profesorado de la administración, y este sería... Desde el punto de vista de, de analizar el estudiante. Eh, ¿Qué objetivos, por tanto, tiene el EDM? El EDM, para mí, abarcándolo todo, abarcándolo tanto en enseñanza presencial, en enseñanza a distancia, los objetivos dependen de a quién va destinado el resultado final. Usuarios finales, alumnos, profesores, investigadores, y aquí es donde me incluyo yo. Yo me incluyo como investigador, otro de otro, otro usuario o la autoridad académica. Ejemplos, veamos algunos. Si es para un estudiante, ya lo hemos dicho, al estudiante lo que es el objetivo final del de Tamaño para el estudiante es recomendarle, recomendar qué actividad es la mejor o idónea para tu conocimiento actual, qué recurso, qué actividad te viene mejor a tu perfil, qué camino tienes que recorrer. Es decir, recomendarle directamente qué carrera, imaginaros uno que se matricula en selectividad, directamente cuando acabe le diga, no, no, tú, con tu perfil y tu nota de bachiller, a, a medicina. Que el alumno directamente no tenga que preocuparse de qué estudio. ¿no? El sistema te recomiende. Y luego te guíe en tu carrera. ¿Qué optativas cojo? Te recomiende. ¿Vale? En base a qué a conocimiento previo de alumnos anteriores que han seguido la ruta con éxito y son con tu perfil parecido. ¿Vale? Comparando con características nuevas. ¿no? Eso para estudiantes. Bueno, para el profesor bueno, para el profesor todas estas y todas las que se ocurran a vosotros. O sea, el profesor puede utilizar Data Mining para Cuantificar la efectividad, organizar los contenidos, reorganizarlos. ¿Por qué el orden de los temas hay que darlo en uno establecido? Tú mismo muchas veces te das cuenta que el orden que da en clase se puede mejorar. Entonces podemos reestructurarlo. Eh, la estructura del curso, clasificar grupos de alumnos, eh, predecir las notas, buscar patrones de comportamiento de alumnos, evaluar actividades, monitorizar, personalizar hasta el contenido. Bueno, aquí podemos, para el profesor, todo lo que quiera. Para el investigador, ahora ya no soy un profesor, ahora soy un investigador, pues puedo estar interesado en desarrollar herramientas y entornos específicos o desarrollar algoritmos específicos. Ya digo que esto está, eh, más que todo se trabaja en adaptar, desarrollar está un poquito menos. Eh, realizar estudios de replicación, mi estudio se puede replicar con los datos de, de otra universidad o con otro tipo de alumnos. Eh, minería... De proceso o process mining, minería de procesos se ha utilizado en empresas, en fábrica. ¿La minería de procesos se puede aplicar en educación? Claro que sí, podemos ver como si fuera una minería de procesos. ¿Integrar con teorías pedagógicas? Pues claro que sí, vamos a, a integrar con teorías. ¿Qué teoría pedagógica puede ir mejor? ¿Cuál más? Y luego con minería de datos evaluar y cuál va mejor. Evaluar intervenciones del proceso. ¿Qué intervención del proceso da mejores resultados? Pues también personalizar, adaptar, dirigida por datos. Eh, el investigador tiene otra perspectiva y luego la, la última que es la para mí la más la más eh, exponencialmente que puede crecer pero la que menos ha investigado hasta ahora hasta que la administración se dé cuenta de ello ya digo ¿por qué? Porque en el momento en que la administración se dé cuenta de que el data mining le va a permitir optimizar eh, la administración en forma de ahorrar dinero va, ¿por qué? Porque es que podemos evaluar el comportamiento de los profesores detectar buenos y malos profesores. Y luego ya, hacer con ellos o cambiarlo, eso ya. Recomendaciones en base a profesores, ¿sí? Mejorar organización de recursos. El diseño del horario. Los jefes de estudio se quiebra la cabeza. ¿En cuáles son los mejores horarios? La, no, no, todo. Se hace automáticamente. El diseño de horario, asignaturas de exámenes. Eh, Mate, adquisición de material. ¿Cuándo de verdad hay que adquirir material en base a otro? Pues sí, de material tanto docente como de infraestructura, como... Mejorar la oferta educativa. ¿Sí? Automáticamente viene de datos. Puede recomendar cuáles son los cursos más demandados para... Estos son los que hay que sacar. No los que el profesor quiera. El profesor normalmente quiere sacar los cursos que ya conoce o relacionados. No, no. Ahora móviles, pues nada, hay que redactarse los másteres en móviles, por ejemplo, ¿no? Orientar a los alumnos en base a objetivos, capacidades. Orientar también directamente al a los alumnos. ¿no? ya digo que este está mucho menos, hay mucho menos paper en este área, pero yo la veo muy, con, con mucha mucha potencia de futuro. Bueno, pues vamos a meternos ahora con los tipos concretos de datos. Y ahora sí, a partir de aquí sí voy a correr un poquito más, porque el, el tema ya es muy concreto. Vamos a ir un poquito más, más rápido. Y nos pasaremos luego, volveremos a ir un poquito más lentos con el tema de, de aplicación práctica. Bueno, ¿tipo, tipo de sistema educacional los datos, pues tenemos muchos, desde los tradicionales a los de enseñanza a distancia. Cursos propios, luego aparecieron los LMS los, o los contemanagers, los actuales MOOC. por otro lado tenemos los hipermedia adaptativos, los adapters a hipermedia system, por otro lado también tenemos los sistemas de test, los systems, o otros sistemas, Hay sistemas de enseñanza a distancia, repositorios, wiki, juegos, 3D, para móviles, bueno, pues todo esto genera ¿qué? datos. Vale. Entonces, sería un esquema de todos los tipos, ¿no? Más o menos diferenciado entre enseñanza basada en educación, posible uso de eh, la enseñanza tradicional y la enseñanza basada en educación. Bueno, tipo de datos. Todos estos sistemas generan datos. ¿Vale? Cada uno tiene su tipo de datos. Cada tipo de datos permitirá resolver unos problemas a otros. No aprendamos de resolver un problema si solo tengo datos del nombre del alumno. O sea, necesito, Depende de la información que tenga... Así podré resolver un problema u otro. Además, algunos tipos de estos datos son específicos, ¿no? Pueden ser transaccionales, relacionales, secuenciales, textuales, multimedia... Haciendo un repaso rápido y nos vamos a la práctica, porque si no, no a empezar para mucho. Por ejemplo, datos relacionales, base de datos, para que nos entendamos. Tipo tradicional, la mayoría de los sistemas, como por ejemplo Moodle, utiliza una base de datos para almacenarlo, ¿no? Por ejemplo, Moodle tiene más de 200 tablas. 200 tablas, de las cuales no todas son igual de importantes. Por ejemplo, aquí tengo una selección de 10 tablas con la información del usuario, de los, de los foros. El resto 200 pues no son tan importantes o depende de lo que quiera obtener, serán o no serán. ¿Vale? ¿Qué más? Datos transaccionales. Las transacciones... Viene la palabra más del comercio electrónico, de transacción electrónica, pero normalmente una transacción es un usuario y su información, ¿no? eh, Moodle también tiene información de este tipo de transacciones. Por ejemplo, Moodle tiene lo que se denominan los informes, los repos o los grades, ¿no? En este caso, un informe de grades, donde por cada alumno, hemos, por privacidad hemos eliminado el nombre, tenemos todas las actividades que ha hecho con puntuación. De forma que, para cada alumno, para cada, un, un, una transacción sería alumno y todas sus notas en el curso, con la nota final, ¿no? Sería una transacción, que nos hagamos una idea, una línea, ¿no? En una única transacción. Otro, datos temporales o secuenciales. Es que para cada alumno tengo su historial, por tiempos, ¿vale? Donde el tiempo importa. Ejemplo, por ejemplo, Moodle, los logs el histórico. Para cada alumno tengo una ristra de líneas, por fechas. Todos los clíos, eventos que ha hecho, ¿no? todo pues entró al foro tal día, después salió del foro, después entró a otro, entró, salió, ¿vale? ¿Qué más? ¿Datos tipo texto? Pues también tenemos datos tipo texto, claro. Ahí el contenido del curso en sí, los foros, lo que escriben en un foro, lo que escribe en un chat, todo lo que sea escrito, ¿no? Las páginas HTML, páginas XML, todo lo que sea textual. Por ejemplo, aquí tenemos los datos de un foro. Podríamos analizar los, la calidad de, de, de un foro para determinar, por ejemplo, directamente, con, dependiendo de lo que escriben los alumnos, cuál es el usuario que sabe y quién no sabe, quién va a aprobar, quién no va a aprobar. ¿no? Por ejemplo, los últimos papers que he publicado, precisamente analizar foros para predecir la nota. Y se predice perfectamente, no se falta ni llevar los exámenes. Al usuario que va a... ya no la nota, no, no. El que va a aprobar y el que posiblemente no vaya a aprobar, en un tipo de estos de foros se detecta. Con una probabilidad de un 80% o de entre un 80 y un 90. O sea, muy alta. Base de datos multimedia, sí. Base de datos multimedia, todo el tipo, multimedia. Audio, vídeo, sonido, Moodle también te permite este tipo de datos. De hecho, Moodle recoge o tiene un directorio donde tanto el contenido del profesor como de cada alumno sube, está. Y ahí tenemos PDF, JPG, vídeo. ¿Podemos minar multimedia? Sí, es una rama del EDM, multimedia data mining, o sea, una rama del EDM, no, una rama de data mining que trabaja en datos multimedia. O sea, análisis de vídeo, de audio en tiempo real, eso tiene sus problemas, pero hay una línea que también se ha trabajado menos, ¿no? En que sería esta, datos multimedia. Eh, ¿Datos web en general? Pues sí, Si datos web, ya hemos visto varios. Contenido, eh, texto, ¿eh? lo hemos visto. Estructura, hiperenlaces. Y utilización, uso. Los bases de datos. Ejemplo, pues fijaros, Moodle. Tendríamos aquí la estructura, ¿vale? Sería la, la estructura, los contenidos, también tenemos los contenidos, los textos. O sea, un sistema web, podríamos hacer web content, web usage y web estructura mini, podríamos hacer los tres. ¿Hay más tipos de datos? Pues claro, todos los que queramos. O otros tipos genéricos, como objetos relacionales, espaciales, espaciotemporales, heterogéneos, etcétera. Y ya quitar los datos en papel, que habría que escanear. Imaginaros la hoja de asistencia clase, bueno, que podríamos tener mucho más tipos. Y ahí quitar lo, lo más importante: preprocesar los datos para. Llegar a las técnicas que descubre información, asociación ¿no? lo más importante es esto, preprocesar datos. Y vamos a dar unas nociones, ya digo también un poquito rapidito, para irnos después a, la, a las aplicaciones finales, ¿vale? De por qué hay que preprocesar los datos y por qué hay que pararnos cuando hacemos EDM y LAG en preprocesar. Porque Si no tenemos buenos datos, no podemos tener buenas conclusiones. O tendremos conclusiones erróneas o no encontraremos nada. ¿Vale? por lo tanto los datos tienen que ser buenos y de calidad eh, tenemos mucha cantidad de información en EDM y además problemas vienen de diferentes fuentes, claro del Moodle, de una hoja de firma de una hoja de Excel con las notas hay que unirlas todas, ¿no? al mismo alumno tengo que unir todo existen datos incompletos perdidos, hay alumnos que no hacen el examen hay otros que no asisten a clase hay unos que no hacen el tipo T pues al final tiene un alumno que ha venido otra vez a clase nada más. Entonces, hay información incompleta y otra perdida. Eh, una cosa importante de, del EDM y del Lab. No hace falta identificar usuarios y sesiones. No. O sea, normalmente en los sistemas web no hay que registrarse el usuario. Son anónimos. Por lo tanto, ahí sí tienen un problema de identificar por IP quién es quién. En cambio, normalmente en enseñanza sabemos quién. Luego habrá que anonim anonimatizarlo. Poner un identificador en vez del nombre. Pero sabemos perfectamente no es necesario identificarlo ¿no? de, de, de otra forma. Sabemos perfectamente qué hace cada alumno. Eh, eso sí, va a haber un gran número de instancias y atributos disponibles por cada alumno. Por cada alumno vamos a tener todo su historial, todo su log, por lo tanto vamos a tener muchos datos, instancias y muchos atributos, mientras más mejor. ¿Hay que utilizarlos todos? Depende de qué técnica, ya veremos. Depende de qué técnica. ¿Hay que utilizar toda la información o no? Eh, Relacionado con esto, todos los datos educacionales pueden tener diferentes niveles. ¿vale? Niveles de granularidad. Vamos a trabajar a nivel de clic, a nivel de nota, a nivel de curso, a nivel de... Y, por último, transformaciones eh, que en educación se hacen mucho, que en otras áreas son criticables. Por ejemplo, la discretización. Son muy utilizadas en educación. Discretizar En vez de utilizar números exactos, discretizar. ¿vale? Discretización es poca etiqueta alto, bajo, medio, en lugar de 2, 2,5. De forma que las reglas finales al proceso se les muestren mucho más comprensibles. ¿no? Entonces, esto sí es verdad que a la gente del mining puro no lo critican bastante. Eh, bueno, el preprocesado está dentro del proceso completo del data mining, solo una parte, pero ya digo que es del 80% del tiempo estamos aquí. Aunque casi todo el mundo describe esto. Bueno, este preprocesado... ¿Cuáles son las técnicas clásicas? Pues habría, y ahora vamos a ir una a una comentándola. Recogemos datos, los integramos, limpiamos datos, identificamos sesión de usuario, seleccionamos atributos, filtramos datos y los transformamos, ¿vale? Y ya podemos hacer minería el de datos. Bueno, eh, Características específicas, esto sería en general, ¿eh? Esto sería en general, un proceso de minería de datos, ya sea educación, datos de educación, o ya sea datos de business, o datos geoespaciales, o datos médicos. Por tanto, las características importantes, primero, no todas las tareas de propiciado hay que aplicarlas siempre, punto uno. No siempre hay que hacer todo esto. No siempre, depende de los datos que tenga. habrá que hacerlas todas o no. Depende de los datos. Por lo tanto, por ejemplo, ¿Agregar e integrar? ¿Cuándo lo haremos solo? Hombre, si tienes distintas fuentes, si tienes datos de Moodle solo, no hay que integrar nada, pero si tienes datos de Moodle y datos en Excel, pues tendrás que fusionarlos los dos, si tienes datos en papel, pues tendrás que fusionar tres, si tienes datos administrativos, pues fusionas cinco, si tienes datos de otro sistema de un tipo T, pues seis, pues siete, mientras más tenemos mejor, pero hay que integrarlo, más difícil integrar. Siguiente, hay que limpiar datos siempre que no haya erróneos, perdidos, incompletos. Si tus datos son perfectos, tus 100 alumnos han entrado en Moodle y han completado todas las tareas. Perfecto, eso no hay que tocar. En cambio, si 50 han entrado, los otros no lo han hecho, el otro le ha dado error, pues habrá que corregirlo. Identificar usuarios en principio si no se dispone. Pero ya digo que normalmente solemos disponer perfectamente de la información de, de del usuario. Y por último, de datos y selección de atributos. Si sí tenemos muchos datos y muchos atributos. Si tienes pocos atributos, pues utiliza los que tienes. Si tienes tres atributos, pues, lo que necesitas son más, no vas a eliminar. Si tienes mmm, pocos datos, cien alumnos, pues son 100 no son muchos. A lo mejor si tienes un millón de alumnos y el algoritmo de data mining te tarda una semana, pues dice, en vez de un millón, vamos a pasar unos poquitos menos, que vaya esto más rápido. Vamos a seleccionar. Entonces, el filtrado de datos y de atributos es sí la cantidad es suficientemente grande. Esto sí es verdad que es más necesario cuando trabajamos con mock, con algún idioma de data mining. Cuando tenemos muchos atributos, es como una matriz, y mucha instancias, el tiempo ya de cómputo se, se puede disparar. Bueno, pues rápidamente cada una de estas descritas. Vamos a ver una a una, con la, puntualmente voy a comentar alguna cosilla de cada una. La primera, de recoger datos. Mientras más mejor. Dato, dato, dato, ya he dicho. Como nosotros tenemos que hacer, como el de la película cortocircuito, como el robot. Quiero datos. Mientras más, mejor. Dame, que ya me encargaré yo de filtrar. Tú dame datos. De todo, de donde pueda cogerlo. Datos del perfil de alumno. Administrativo, personal, de edad, acceso, dónde vive, distancia, todo. Mientras más datos tengo, mejor. Datos de clase, todo. Asistencia a clase, prácticas, tutoría participación en clase, nota de prácticas, nota de exámenes, incluso... Eliminando la privacidad del alumno. Laboratorio de usabilidad, ¿sí? Laboratorio de usabilidad. Si el alumno se aburre, no se aburre. Hay sensores de, de la cara, de ver si se aburre el alumno. Sensores hasta en la silla. O si sea, hay laboratorio de usabilidad que te ponen un sensor y dependiendo cómo estés sentado, sabe qué alumnos, dónde se sientan en clase, claro. Información de tú dónde te sientas, al principio al final. Mientras más información, mejor. Dato de e learning, claro, del sistema de e learning, del Moodle o del MOC que utilice. Todo, todos los logs. Otros datos. Notas en otros cursos, notas anteriores. Yo quiero las notas de bachiller, las notas de EGB. Anda, y si somos capaces de predecir, que se ha demostrado, que con las notas de matemáticas ya predico quién va a pasar selectividad. Con las notas de matemáticas de bachiller y de EGB. Y está demostrado, con un 80-90%. O sea, una serie de cosas que se encuentran unas relaciones con notas anteriores para predecir futuro, ¿vale? Y, por ejemplo, relaciones en redes sociales, Analizar tu Facebook, tu Twitter, sí, sí, mientras más datos mejor. Todo. Eh, ¿Llegamos a un punto de eliminar privacidad? Sí. Pero son datos. ¿Y se, puede, se pueden utilizar? Sí. Luego ya veremos el uso y el objetivo y el de esto, pero mientras más datos no van a servir más. Bueno, si tenemos de muchas fuentes, lo siguiente que es, integrarlo. Hay que integrarlo todo en una única. Normalmente se suele integrar en una única base de datos, ¿no? Bueno o una base de datos, o si es muy grande un almacén de datos, a la gente le llama Data Warehouse, ¿vale? O alguno en cubo lab por ejemplo, también se utilizan mucho los cubo CuboLab, aquí tenemos un ejemplo de, de cubo lab O, a mí me gusta más integrarlo en una tabla o fichero. A mí me gusta más en una tabla más ficherito, donde tú tengas el alumno y un resumen de todas las variables que para ti son importantes. Y aquí tenemos un ejemplo de resumen, por ejemplo, de actividades en Moodle. Para cada alumno, pues me crea Quiero una tabla con información del alumno, el curso, cuántas sesiones ha entrado, cuántos te ha hecho, cuántos te ha aprobado, cuántos mensajes ha enviado al foro, cuánto ha leído, tiempo total en Moodle, tiempo total en los, en los envíos, tiempo total en los foros, tiempo total en los... una serie de información que resume en una única tabla toda la información del alumno. Bueno, esta información luego la guardamos en un formato y pasamos al siguiente, siguiente evento, que sería limpiar datos. O bien valores perdidos o bien valores inconsistentes. Normalmente los valores perdidos, muchas veces, si no quiero eliminarlos, lo que se suele hacer en data mining es sustituirlos por etiquetas y los algoritmos luego de DataMain te lo usan como interrogación o null Los algoritmos de data mining te permiten trabajar con valores perdidos. O también valores inconsistentes o ruidosos. Este, este lo matizo más. Valores inconsistentes o ruidosos en educación. Aquí me quiero parar. Aquí sí me paro. Porque lo que en otras áreas son ruidos y se eliminan, yo creo que en educación, al revés, hay que analizarlo y mirarlos con lupa. Porque normalmente, lo que en, un valor ruidoso o, o un layer suele ser el alumno que está fuera de lo normal. Y eso en otras, eh, otras área lo eliminan como ruido. Yo digo que en educación ese es el caso especial que hay que estudiar. El alumno que se sale de la norma. Todos los alumnos que aprueban o todos los alumnos que fracasan, eso está tan claro, los puede ayudar. O a estos van solos o a estos lo ayuda. Pero luego tenemos los alumnos especiales. Los que no siguen la norma. Pues esto muchas veces, en vez de descartarlos, no. Si esos son casos especiales. Alumnos que no asisten a clase pero aprueban. ¡Ja! Caso especial. Es que no hace nada, pero luego llegue y hace un 10. O al revés. Alumnos que hacen todo y luego fracasan. Pues no lo sé. Hay que analizarlo. ver ¿Qué pasa? ese, ¿Qué es lo que tiene? Por pues lo mismo son alumnos que trabajan o tienen niños. No lo sé. Pues entonces eso sería... En vez de eliminarlos, yo los trataría como, como casos especiales a tratarlo. Entonces, técnica de Ulaye como visualización permite determinarlo. Y más que eliminarlo, yo propongo analizarlo, ¿vale? Para darle tutorización específica y analizarlo e intentar remediarlo, ¿vale? Ya hemos dicho que identificar al usuario no hace falta. Lo que sí es verdad, anotar esto, eh, hay que prevenir el tema de la privacidad de datos. Entonces, sí, se suele anonimatizar. Significa sustituir el nombre del alumno por un número, punto, el sistema. Cada alumno se sustituye por un número y ya eliminamos la... El tema del problema de la, del anónimo, ¿no? Por lo tanto, se, se reemplaza. Con respecto, hay otra cosa que los profesores somos reacios a pasar a los investigadores: Es el tema de todo tu uso de MUDE y tus notas. Entonces, el, las notas, eso sí que lo quería comentar, porque me han llegado muchas preguntas de ese tipo, de profesores. No, no, Cristóbal, yo es que pasarte los, los de mi alumno y las notas, eso a lo mejor es ilegal, la privacidad. Yo quería comentar, porque precisamente por hay una ley, la ley un, un real, no sé si es un real decreto o una ley orgánica, donde en España las notas o calificaciones finales de acta son públicas, totalmente públicas, porque los alumnos cuando optan por un número determinado de matrículas de honor, entonces por el hecho ese, fijaros del el tema de la matrícula de honor, la nota final de la acta es pública, porque es un concurso público, todos tienen derecho a saber la nota de la otra. Por eso, lo digo porque ese tipo de consultas sí me ha llegado muchas veces por correo electrónico de decir, bueno, Cristóbal, ¿y yo te puedo mandar algo de esto? ¿Y esto es, es ilegal? ¿El tema de la universidad del alumno? No, pues precisamente las notas, fijaros, de los alumnos es lo menos problemático con el tema. Sería más problemático el tema de que el profesor quiera que todos los eventos, los logs, de qué alumno es más activo, cuál es el menos activo, los logs históricos de Moodle, quieran o no quieran pasarlo, ¿no? Pero las notas no. ¿Qué más? Seleccionar atributos. Por el tema de selección de atributos si tenemos muchos, muchos atributos, pues eliminar. También es verdad que muchas veces que hay atributos irrelevantes. El nombre del alumno no vale para nada. El password del alumno, eso para mí hay datos para nada. El correo electrónico, el teléfono móvil, eh, la dirección, el, el, la foto del alumno en sí. A menos que le hagamos a la foto eh, imagen mining, ¿no? Para ver si se aburre o no, ese tipo de cosas, ¿no? Hay técnicas para seleccionar atributos, si tenemos mucho y sobre todo para ver atributos correlados. Tengo muchos atributos pero muchos están correlados, otros son irrelevantes como hemos visto. ¿vale? Entonces, si podemos reducirlos, son muchos, vale, pues aplicamos las técnicas. Filtrar datos. Si tengo muchos datos, miles, millones en un mock puede pasar, antes de hacer data mining filtrar. Y lo vais a entender muy fácil, pues filtrar por curso. Tengo un millón de alumnos, pero a lo mejor un millón de alumnos en todo el Moodle o en todo el MOOC. Para un curso ya son mil y pico. Eh, a lo mejor para, un, para una semana pues son menos. O, o sea, filtrar por fecha o por alumno. Para un solo alumno tengo menos datos. Podría asumir datos de un alumno, de solo una clase, de solo un curso, ¿comprendéis? O Se ha filtrado para... Por ejemplo, Moodle te permite eso, ¿no? Te permite filtrar los logs por, por actividad, por fecha, para tener más, menos datos. Evidentemente, si tu curso son de pocos alumnos, no tienes que filtrar. Lo usas todo y ya está. Entonces, en caso de que tengas muchos datos. Y aquí donde entramos en juego con otra cosa de la específica, y esta sí me gusta. El tema de la granularidad en EDM y en LA. ¿Qué es? Tenemos desde eventos de bajo nivel, eventos, acciones, ya digo, desde a la tal hora el alumno entró a clase. O sea, hay sistemas en la Universidad del País Vasco, chequean ya con tarjeta electrónica quién entra y quién no tenga la clase. Por lo tanto, ¿sabe en qué momento el alumno está en clase? que O sea, fichaje, o es que la apertura de hotel, sí. Y así arranca los ordenadores y todo. entonces Tienen todos sus eventos, igual que lo hace Moodle. Pues podríamos tener, a este nivel, puedo hacer minería de datos. Sí, si tengo datos a ese nivel, los, los. Lo. Por lo tanto, tengo muchos datos, ya verás, de todo lo que hace el alumno todo el día. Eso se llama grano fino. Claro, puedo hacer grano fino, sí. Y podrá hacer minería de datos y poder recomendarle un momento determinado al alumno que, que alarma, alarma, tú qué haces en la cafetería, tenés que estar en tal clase, en, por ejemplo. O que haces Moodle en tal curso y tienes que estar en otro. Podemos hacer de datos a este nivel o podemos subir, ¿vale? Mientras más subimos tenemos una, un nivel superior que sería, por ejemplo, a nivel de actividad o sesiones, ¿vale? Si agrupamos eventos para hacer una actividad que sería hacer un tema, ¿vale? O una sesión que sería subir un fichero o algo así a nivel a nivel de estudiante todo lo que ha hecho el estudiante en ese curso, pues sí, podemos hablar del estudiante en este curso ha hecho estas actividades y tiene estas notas o a nivel de cursos completos, pues el alumno ha hecho estos cursos y tiene estas notas. Mientras más subo, tengo menos datos, claro. Esto es el grado más fajo. Aquí lo que estoy haciendo es agrupar los eventos para crear una acción. Agrupar en estudiantes. Todos los estudiantes en curso, ¿Vale? El grano es más gordo, tengo menos datos, pero obtengo distinto conocimiento. O sea, puedo aplicar ahora mi nivel de datos al nivel que yo quiera. ¿Lo veis? Tenemos que seleccionar, que esto es un tipo de filtrado. O sea, puedo trabajar a nivel de tecla, a nivel de respuesta, a nivel de sesión, a nivel de estudiantes la tabla solo con estudiantes, a nivel de clase o a nivel de escuela, ¿vale? De forma que en la tabla puedo tener o alumnos o cursos, ¿vale? Y ahora con sus datos. Y ya lo último, transformarlos. ¿Para transformarlos para qué? Pues transformación permite coger datos originales y crear nuevos. Crear nuevos, y digo, bueno, ¿y ¿por qué voy a tener que crear nuevos a partir de los originales? Sí, la primera, normalizar datos. Imaginaros, que estamos integrando de diferentes plataformas, ya hemos dicho, y learning, en papel, y no sé qué, y las escalas son distintas. En una va de escala 0 a 10, en otra 0 a 1, en otra 0 a 2. Como mezclemos eso, el algoritmo de data mining se va a volver loco. Bueno, pues hay que todo normalizarlo, en una escala. Ejemplo, escala menos 1 1, 0 a 10, no lo sé. Establece una escala y normaliza. Bueno, normalmente se suele utilizar el, la fórmula de man-min, ¿no? El mini-max, ¿vale? Normalmente que este sería un ejemplo de normalización para, para un rango. La más utilizada en educación sería esta, discretizar. Y lo vamos a ver muy claro para discretización en la nota. ¿vale? Discretizar consiste en pasar números, escala numérica, en escala etiquetas. Al final las reglas, que al final ya veremos como los modelos de data mining, los más eh, ideales para un profesor son que le devuelva reglas, son más interpretables, que las dé con etiquetas eh, que son más interpretables. ¿Por qué? Porque el profesor entiende mucho más... Eh, y sobre todo con la escala, es decir, alumnos con 4,3 en, eh, entonces pasa, ¿vale? Que decir directamente que si la nota, es lo que te ponemos aquí, ¿no? Si la nota y la discretización es directa, si tú tienes la nota es muy fácil discretizarlo, y además lo hacemos. Nota menos de 5 para nosotros es suspenso, de 5 a 7 sería el, el aprobado, de 7 a 9, notable más de 9, excelente, sería el sobresaliente y podríamos incluso decir que dentro del 9 pues ya tendríamos la matrícula. ¿Vale? Pues esta discretización la puede aplicar a cualquier otro tipo de datos, ¿no? no solo a, a las notas. ¿no? La puede aplicar al nivel de conocimiento del alumno. ¿Vale? Nivel de conocimiento, alto, medio, bajo. Nivel de dificultad del curso, alto, medio, bajo. En lugar de valores, de 0 a 100. ¿no? Otro tipo de transformación muy utilizada es derivar. Derivar consiste... Crear un nuevo atributo fusionado o creado en base a uno o varios anteriores. En educación, ejemplo para que lo entendamos. Imaginar un sistema que tiene minuto hora y segundo El log de Moodle tiene eso, minuto, hora, segundo. Pues directamente juntarlo todo, que son tres atributos, en un único que sea tiempo, digámoslo así, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, crear la clave de usuario, identificador. Cambio el nombre por un número. Eso suele ser un contador. El primer alumno, el 1, el 2, el 3 otro, el rendimiento del alumno se suele obtener como la suma por ejemplo, puntuación en un tipo test que es la suma de todos los, los, los ítems o ¿no? de todas las respuestas tiempo total, ¿cómo se calcula? como el tiempo en todas las actividades número de páginas, pues calculas cuántas páginas, son contadores ¿no? tiempo en test, motivación, nivel de motivación pues, este sería un poquito más de, de difícil de calcular en base, a pues, una serie de parámetros pues al final dice que el alumno está motivado o no está motivado bueno, una vez que tenemos ya los datos, y al final faltaría uno, faltaría una transparencia más, que sería, aquí faltaría una más, que sería los resultados los tenemos que pasar a un formato que te permita utilizar la herramienta de Data Mining. Texto, XML, ARF, Excel, ¿vale? O sea, al final se pasa a un formato que una herramienta de Data Mining pueda adquirir de entrada. Cuando tú has entrado a un sistema como web, un Open o algo. Y ahora, a partir de ahí, y aplicaría técnica. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Podamos pues ver ahora las tareas y las aplicaciones. Bueno, pues en esta, esta primera gráfica hice un resumen. Pues esta es este, este del survey del 2011. Es un survey muy, muy, muy amplio. ¿vale? Donde sí analizo, en el survey del 2011 de IECUBO, Cubo, sí analizo la, uh, agrupada. cuáles son las áreas de aplicación y el número de. Paper publicado hasta el año 2011, ¿vale? Números en revistas, no en congreso. Aquí estamos hablando de número de paper publicado en revistas por tareas, para que veamos en el año 2011 cuál es, qué áreas o qué, qué tareas se aplicaban más. Pues En este caso, por ejemplo, tenemos análisis y visualización. Sería lo que hoy llamamos LAC, ¿vale? Lene, análisis y visualización. Pues tenemos hasta 35 papers, está bastante arriba. Proporcionar feedback al profesor, retroalimentación, pues era hasta el 2011 el que más, se, se trabajaba más o se investigaba más aquí, ¿no? Proporcionar feedback al profe para mejorar el curso. Siguiente, recomendación para el alumno, pues también bastante. Siguiente, predecir notas, pues predecir notas, que fue la primera, ya está aquí. Y ahora empezamos un poquito más a decaer, ¿no? Con menos papers. Tenemos modelado del estudiante, entonces se trabaja más en sistemas tutoriales inteligentes, modelar el conocimiento del, del estudiante. Comportamiento, detectar comportamientos, detectar comportamientos anómalos, alumno que, que fracasa, a un el único de, desmotivado. Agrupar alumnos, clustering, ¿vale? Redes sociales, y ahora los últimos no son que se investigue menos, no. Yo justamente esto le veo que actualmente son los que más boom están teniendo, como ahora después veremos, porque fijaros el primero, análisis de redes sociales. Claro, en 2011 había muy poquito, si vemos PIP de ahora, análisis de redes sociales, están publicando paper un montón. Desarrollo de mapas conceptuales también han tenido en los últimos años mucho creciente. Planificación y calendario. Este le veo más futuro. Planificar, es justamente planificar el currículum mini del alumno y calendario automático. vale, Calendario tanto de ruta del profe del alumno. Esto le veo también mucho futuro. Y construcción automática de cursos. Que los cursos se construyan solos. Fijaros que utopía. Que el profesor ponga al Moodle. No, no al Moodle, no. Que entre el profesor y diga Quiero un curso de Java y haga el Moodle solo, plom, plom, plom, plom. Y te coloca los, co busca los contenidos por internet pa, pa, pa. y te los cree. Dale tú el visto bueno. O sea, no tengas tú que buscarles, sino se construyan solo. ¿En base a qué? A otros profesores de informática como yo que montaron cursos y cogen sus contenidos y te los te lo mete. Y te los mete en una estructura para que tú lo valides. Eso sería la construcción automática, ¿no? Herramienta auto, pero casi, herramientas case para construir cursos. Bueno, ejemplos de esto, podemos ver de cada uno algunos, algunos ejemplos. La primera, análisis y visualización de datos, lo que ahora llamaríamos LAC. Y ya digo que estoy hablando de un paper del 2011, justo cuando comenzó el congreso LAC. ¿Eh? ¿Y no tenemos transparencias? No, no tenemos transparencias, solo es definición. ¿vale? Técnica estadística y técnica de visualización. Eh, información retroalimentación, feedback al profesor, pues el feedback al profesor, ya lo hemos comentado antes, información para que el profesor mejore el curso. Recomendaciones, también lo hemos comentado antes, Recomendación al alumno, recomendarle siguiente actividad, siguiente tarea. Predecir rendimiento, es la más antigua que se ha existido, predecir la nota del alumno y delante de él. Mientras antes las predijamos, el early prediction, el early prediction, mientras antes predijamos, antes podemos detectar al alumno con algún tipo de problema y ayudarlo. Modelar del estudiante, esto sería más de tema de tutor y demás, para modelar un modelo interno del, de la habilidad del conocimiento del alumno. Detectar comportamientos no deseados de los estudiantes. Aquí se te, también te trabaja mucho sobre acciones erróneas, juegos, abuso, despilfarro, abandono, dropout, fracaso académico. O sea, todo el tema de comportamiento del alumno, tanto anómalos como no anómalos. ¿no? Agrupamiento, agrupar a los alumnos. Crear grupos, cuáles son los alumnos que eh, interactúan más, los más participativos, los menos, los más activos, los menos, pues ese tipo, ¿no? Crear grupos, también para promover el aprendizaje en grupo, proporcionar cursos adaptados a los grupos, en vez de a todas clases, pues por grupo. Análisis de redes sociales, pues ya digo, este todo el tema se está investigando mucho, ¿no? Todo El tema de la, del análisis del social network analytics y el social network data mining, hay una línea ahora solo de aplicar data mining al tema de las redes sociales. Construcción de mapas conceptuales, también lo he comentado antes, el tema de analizar el mapa de, los, de relaciones, de los conceptos para mejor optimizar el argumento de conocimiento, uso de ontología, construcción de curso, toda la utopía que acabo de contar yo ahora, que el, a facilitar la labor de construcción del curso al, al profesor. ¿vale? Entonces, eh, reutilización de contenido, ¿vale? Reutilización y demás hasta llegar a la utopía de que los cursos se, no se construyan solos, pero sí muy guiados, no tipo wizard, digámoslo así. La planificación y programación, que sería todo el tema este de mejorar el proceso institucional. Y ahora, para llegar a todas estas, ¿qué técnica empleamos? Y aquí sí vienen ejemplo. venga, aquí, técnica de verdad, venga, vamos a utilizar ya el hueca o herramienta específica para conseguir este tipo de cosas. Bueno, pues en principio tenemos que decir que las técnicas van a ser, en principio son las mismas utilizadas en otros campos de aplicación. Lo que cambia son los datos, con las particularidades que hemos explicado. Los usuarios finales sí son distintos, porque el objetivo final es distinto. Los algoritmos deben ser fáciles de, de configurar. Punto uno, claro. Es un profesor que no entiende de parámetros. Tú no dices un profesor. Utiliza a priori, soporte y confianza. Y dice, ¿soporte y confianza? ¿Eso qué es? Yo le doy aquí y no salen reglas. Y le pongo y salen un millón de reglas. No, tiene que ser fácil de configurar. Y los resultados tienen que ser fácilmente interpretables para que los pueda aplicar. Si le da ahí una red bayesiana o un modelo, no sé, un modelo caja negra, una red neuronal, un resultado ahí, no, no, esto te predisco tanto, pero ¿por qué me predice eso? No, no, porque soy un modelo caja negra, no hay explicación. Pues el profesor dice, no me lo creo, yo no utilizo esto. Entonces, el resultado tiene que ser fácil de interpretar, tiene que ser regla, largo de la decisión, las reglas de asociación, son interpretables, los comprende, tiene razonamiento. Entonces, el profesor lo utiliza. ¿Qué tareas eh, de se ha utilizado más en educación? Pues las clásicas. Estadística, visualización, clasificación, clustering, asociación y minería de texto. Veamos un ejemplo de cada, directamente. Vamos a ver ejemplos. Más que definir qué son, veamos ejemplos. La idea para todos los casos va a ser la misma. Tengo datos de Moodle, lo he recogido en una base de datos, con una base de datos he hecho todo el preproceado que he contado antes, todo el preproceado de filtro, discretizo, y al final tengo esto. Por cada alumno tengo discretizada esta información. Pues tú entras mucho al curso, poco, has hecho tantos test, ha aprobado tanto y tu nota final. Pasa, no pasa o sobresaliente y tal. Pues este fichero ARF de hueca, que es el fichero tipo texto con este formato, puedo meterlo en, en hueca, que tiene todas estas técnicas. Pues vamos a ver qué puedo hacer con esto. ¿Qué resultados luego puedo aplicar evaluar para mejorar esto? Pues, vamos a verlo. La primera, está claro, estadística, igual que ha aplicado el profesor Caña. La misma. Lo primero que tiene que hacer un profesor, y el Moodle eh, no lo hace mucho el Moodle, la verdad, no tiene del todo, que es estadística genérica, tiempo, cantidad, número de visitas, páginas, cuáles son las páginas más visitadas, las menos visitadas, tiempo por alumno, cuáles son los recursos más cedidos, los menos, las puntuaciones, media, información estadística. Eh, más información estadística. Moodle tiene más información todavía estadística. Por ejemplo, te permite, esto sí me gusta mucho de Moodle, el tema de los cuestionarios, los test, yo lo utilizo muchísimo. Yo evalúo a mis alumnos con Moodle. Y no solo porque me, la corrección del examen es directa, no. Es porque luego puedo hacer un análisis muy bueno del examen, de los test. ¿Cuáles son las preguntas más discriminantes? ¿Cuáles preguntas de realmente discrimina que un alumno apruebe en un examen final? ¿Cuáles son las más fáciles, las más difíciles? Pues. Moodle tiene, y eso sí lo tiene muy bien, muy integrado, un análisis de ítem integrado, ¿vale? Donde tú puedes ver perfectamente por cada pregunta coeficiente de teoría de respuesta al ítem. No me meto ahí, pero os diré que os coeficiente de discriminación, de dificultad, con lo cual puedo optimizar el examen de año a año, que es lo que yo hago. Yo tengo mi base de datos de preguntas y la voy optimizando cada año. Bueno, visualización, lo segundo, visualmente, más que en estadística de número, gráfica. Lo humano entiende mucho más la gráfica. Moodle en sí no trae, pero sí hay herramientas y el profesor Ricardo Massa de Italia lleva años desarrollando herramientas como Cursevi, Gizmo, que se integra como un plugin dentro de Moodle. Y te permite dentro de Moodle visualizar cosas como estas, directamente de un vistazo que han hecho los alumnos. Son gráficas de uso de recursos, de barras, de plot, ¿vale? Podemos ver eh, en una semana que han hecho, puedo hacer un seguimiento tipo visual. Serían hasta ahí las más clásicas o las más relacionadas con Lenny Analytics. Vamos a meternos en las puras de Data Mining. La primera, clasificación. Clasificar. ¿vale? Clasificar, sobre todo, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de clasificar alumnos. Quien pasa y quién no pasa. Lo más típico. Vamos a intentar detectar qué alumno aprueba o no aprueba. La nota final de la asignatura en base al uso de Moodle. Fijaros el problema que estoy planteando. Algoritmos que se pueden emplear aquí: pues algo de decisión, reglas o soft computing. El problema de todo esos computing es que tengas ese que modelo, ya digo, mientras más de caja blanca, mejor. ¿Por qué? Porque el modelo es interpretable, sean reglas. A la hora de decisión, los más empleados. la inducción de reglas también. Eh, ejemplo de, de precisión de notas. Tenemos multitud de artículos. Aquí tenemos algunos ejemplos de detección de, de, de artículos. Y vamos a ver el ejemplo. Pues aquí en este ejemplo, por ejemplo, tenemos un árbol, que es lo que te he comentado. Un árbol de decisión donde con un porcentaje, la verdad que los resultados no viene el porcentaje, un porcentaje, pero ahora me acuerdo del paper, de un porcentaje de los ochenta no y tanto, noventa, sí, un ochenta y algo, noventa por ciento, sí, conseguíamos predecir la nota final del acta en base al uso del Moodle, ¿vale? Es decir, entre comillas, sin tener que hacer el examen final en papel, el, el de la asignatura. ¿Vale? Lo predecía con una exactitud muy alta. De forma que al profesor le daba este tipo de árbol. Donde, si ha entrado a los test, evidentemente hay una relación directa entre la nota final y el tipo test. No solo en quién ha entrado, eh, hay muy, no, en el quiz, el tiempo total también, tiempo total en los assignments, pero sobre todo los quiz. ¿Cuántos test ha hecho y cuántos has acertado? Claro, hay una relación muy directa en, en test con la nota final. Pero nos permitiría en un momento determinado, por ejemplo, eh, eliminar, fijaros, el examen, o sea, determinado tipo de alumnos digamos, mira, no, no, si tú ya vas a estar aprobado si quieres hacer el examen final, pero si no es que te pongo el notable, ¿estás de acuerdo? sí el siguiente clustering, vamos a siguiente técnica agrupar, agrupar alumnos o hacer clustering para ello se suele utilizar algoritmos o jerárquicos, o sea en función el más utilizado, por ejemplo, vamos a utilizar un muy simple el K-medias, a ver, el K-medias utilizamos el objetivo de, de agrupar alumnos determinar en clase, grupo de alumnos para darles contenido específico por grupo, en vez de toda la clase igual. Por ejemplo, eh, detectar los más participativos los menos participativos, y a lo mejor a los menos participativos, darle información de refuerzo a ese tipo, a ese grupo de alumnos de tu clase. Entonces, lo primero hay que diferenciar los grupos. Pues aquí tenemos un ejemplo con datos también de Moodle, con Weka, un algoritmo simple de como Kamin, el K-medias te determina te tres clústeres. En este caso me ha determinado tres clústeres. De estos tres clústeres, el primer grupo cero, podríamos decir, que es el poco participativo. Podría ser el grupo a interactuar más con ellos, a estudiar. En cambio, el grupo 1 y el grupo 2 son los... Esto sería el grupo 1 de los excelentes, los que hacen todas las tareas, participan en todos los eventos, todas las prueba, y el grupo 2 muy parecido al uno. Aquí habría que estudiar porque esta diferencia entre estos dos, pero está claro que este es el, el grupo con un poco carencia de participación. Pues esta distinción... Tú ya sabes quiénes son estos, pues el profesor esa información le puede validar para motivar a ese tipo de alumnos, a ese grupo, ya no solo a la clase. Seguimos. Asociación, máxima potencia. Mi tesis lo estoy te realiza aquí. Reglas de asociación. Es la técnica de data mining pura por excelencia. O sea, data mining existió, o los primeros papers de data mining con esta técnica. Reglas de asociación. Lo que consiste en descubrir relaciones de un atributo con otro. Todo, eh, ejemplo para que lo entendamos Claro. Todo alumno que haga tal ítem o tal pregunta del examen correctamente, entonces aprueba la asignatura. Una regla súper simple. Pero si la aplicamos y eso da una regla con una confianza un soporte del 100%, esa regla va a misa. O sea, te sirve con una simple regla para categorizar o clasificar al alumno. Es muy importante, ¿no? Ejemplo de algoritmo. En principio, una sola regla. Ya veremos que un problema. El algoritmo más utilizado es el a priori. Que si no optimizamos bien los parámetros de soporte y confianza podemos tener millones de reglas, millones de reglas, o no tener ninguna. Entonces, claro, no es tan fácil afinar eh, eh, el tema, ¿no? Además, unas reglas que hemos encontrado en un curso puede ser que no sean aplicables a otro. ¿vale? Entonces, aplicaciones de reglas de asociación, aquí tenemos una serie de papers, se han utilizado mucho. Veamos un ejemplo. En la tesis doctoral de, de mi primer doctorando, Enrique, desarrollamos una idea. Del peer-to-peer -peer con reglas de asociación. Porque, claro, cada profesor descubre reglas en su curso. Y pensamos, bueno, la regla o metaconocimiento, porque una regla es como un metaconocimiento. Podemos compartirlo entre profesores. Y como eh, desarrollamos la herramienta InDesac, donde utilizando algoritmos básicos como el a priori, un profesor podría descubrir reglas. Pero había el caso de que descubría muchas reglas, 100 reglas, y no todas eran importantes, pero él podía decir, mira, de 100 me quedo con 7 y las voy a guardar, en lugar de guardarlas en mi disco duro, las voy a meter en la nube, compartidas, para que otros profesores les sirva, porque ya las he descubierto, esas son buenas. Otros profesores, por eso digo que era una aplicación peer to -peer, otros profesores compartían, o sea, era una aplicación que se comunicaban con reglas de uno de otro, podríamos añadirla, de forma que sea, la información la añadíamos, es más, la añadíamos con información de qué profesor ha descubierto, qué problema detectaba esa regla y para qué la había utilizado. De forma que cuando tú hacías minería de datos y descubrías reglas, la aplicación cogía el repositorio y también te detectaba las reglas tuyas más las reglas que habían descubierto otros. Entonces compartíamos metaconocimiento entre este profesores. ¿vale? Y todo esto se desarrolló con, en base a un algoritmo básico, como es el a priori descubrimiento y conocimiento. Para eso, para no encontrar tantas, por un lado, y compartir información o metarreglas. Sin otro paso más de la regla de asociación la secuencia, se utiliza mucho en discusión secuenciación es lo mismo que asociación lo único que pasa es que hay tiempo es decir, primero esto, luego esto luego esto y luego esto, hay orden para que nos entendamos por ejemplo es cuando navegamos o hacemos un curso tú primero tienes que aprobar todo primero luego segundo es como si ponemos orden o en una página web hay orden, los sistemas adaptativos imponen orden Ejemplo de secuenciación por ejemplo, aquí desarrollamos una herramienta para un sistema hipermedio adaptativo, el AHA, donde en el sistema hipermedio adaptativo AHA lo que hace es a cada usuario le recomienda un menú distinto. Dependiendo del nivel que tenga, te recomienda unos contenidos u otros. ¿vale? Te, te lo va adaptando. Bueno, pues lo que nosotros hicimos es algoritmos de secuenciación que son rutas seguidas por alumnos anteriores. Estos son rutas. Todo el alumno que fue a esta página, luego a esta, luego a esta. Por los algoritmos de secuenciación descubren las rutas. Eh, más frecuentes dependiendo de tu tipo. Es decir, tú dices, tú eres un alumno muy activo. ¿Qué hicieron los alumnos muy activos desde esta página? Pues todos fueron a esta y a esta. Entonces les recomendábamos el siguiente enlace a visitar. Tú puedes ir donde quieras, pero todo alumno con tu nivel en esta página actual, como fueron aquí, yo te lo recomiendo. Tú eres libre de irte al menú o irte al siguiente enlace recomendado. Este mucho y este un poquito menos. O sea, casi todo el mundo fue este y algunos fueron estos. Entonces, las reglas de recomendación permiten secuenciación. Text mining, minería de texto. Pues, minería de texto puede ser de cualquier texto. ¿vale? Lo más utilizado, por ejemplo, son foros, ¿no? Minería de texto con foros. hueca eh, no tiene, no tiene text mining, pero por ejemplo el KEA utiliza el mismo formato que el hueca y sí te permite hacer text mining. Entonces puedo hacer análisis de foros para analizar, por ejemplo, palabras clave Si en un determinado foro, por ejemplo, los foros.. Eh, para evaluar el contenido de un foro se puede detectar automáticamente con TensorMaí si los alumnos están hablando de contenido de clase con un corpus, el profesor define un corpus de palabras clave, de Java, por ejemplo, o si el alumno está hablando de juerga, de irse los viernes de marcha o de partido de furbo, que es lo que pasaba. Hubo muchos mensajes que ponía un foro y le decía obligatorio 10 mensajes a la semana. Y claro, los alumnos empezaban ahí, eh, vamos a quedar los viernes, y tenían sus 10 mensajes, pero la calidad de esos mensajes dejaba mucho que desear. Una, y ahora el profesor te tiene que elegir cuántos mensajes. Un montón para puntuarlo. Tech Mining te permite hacerlo más o menos automático. Es decir, mira, todo esto no valen. esto sí valen. Ahora el profesor analízalo, que le damos más nota? O hacer peer-to-peer -peer un alumno que puntúe el de otro, Pero testmining Mining permitiría evaluar. Se está trabajando mucho en esto. En, en base a testmining, Mining, directamente saber, fijaros, de qué habla un alumno. Wow, aquí ya tenemos testmining Mining apuro. Análisis del, del discurso, guau. Wow. ¿Vale? Otra área específica de data mining. Bueno, todo esto con qué se puede hacer. ¿Qué software podemos tener? Bueno, al principio, cualquier comercial, por supuesto. Gratis o de pago. Data mining, SPS, IBM. O gratuita. Yo recomiendo hueca. Ah, tenemos un, un hueca español, Kill, no sé si los conocéis. Es Granadino, Kill. Desarrollado entre Córdoba, Granada, Oviedo y Barcelona. ¿Vale? Sería como el hueca español. KIL, gratuito tiene muchos más algoritmos que el HUECA, es menos conocido, ¿vale? Y tiene muchos de esos computing, muchos de lógica difusa, algoritmos evolutivos, kill, ¿vale? Entonces, buscarlo en Internet, que es, que es español. Y oh, RapidMiner, este está teniendo más éxito que ninguno ahora mismo, el más utilizado a nivel mundial ahora mismo, le está quitando el puesto al HUECA, era este, RapidMiner, ¿vale? Bueno, problema, estas herramientas son genéricas, con eso puedo hacer minería de datos del MUDE, Sí, pero también de datos médicos, o también de datos geoespaciales, o de lo que sea. Son genéricas, totales, para expertos en data mining. A lo mejor nosotros somos expertos en data mining, y no sabemos de algoritmos, y no sabemos de parámetros. Tenemos un problema. Y no están orientados para propósitos educacionales pedagógicos. No. Y sobrepasan un usuario, por lo tanto, tipo educador, que no es experto en nada de esto. ¿Por qué? Porque están desarrollados para potencia. No en simplicidad de uso. Y muchos de nosotros diremos, no, no, si a mí la potencia me da igual, wow, yo que esto cuatro clics con los datos de y me salga una regla o algo. Que yo no esté dos días para que eso me salga mi regla y yo no sepa hacer casas con ella. Por lo tanto, ya se está desarrollando un número creciente de herramientas, pero son muy específicas. Las herramientas que existen actualmente, y ahora veremos algunas, resuelven problemas muy concretos. Hay, sí, pero... Son problemas tan concretos que no hay ninguna genérica, que no podemos decir, no, no, es que hay una que lo resuelve todo. No, hay muchas. Aquí tenemos una tabla entera. Además, justo en el, en el paper survey último, que es el que está en la web, tenéis todas las referencias de todas estas. Pero cada herramienta resuelve un problema muy, muy, muy, muy concreto. Que si tenemos los datos en el formato exacto y son para predecir notas en un tutor inteligente de a, a, pues para eso sirve. Si lo llevas a tus notas pues no sirve. ¿Me veis el problema? Tienes que simular tus datos y mm, parsearlos para que medio eso eche andar, pero claro, el resultado está pensado para el tutor inteligente, no para tus notas. ¿Veis el problema? Entonces, claro, son muy específicas todas. Todavía no existe... Pero claro, también es, eh, es difícil hacer una cosa genérica y tal. Es bastante difícil. Futuro de todo esto. Pues al principio, líneas futuras que yo le veo. La primera, en educación, análisis, dos layers. Lo que en otra, área hemos dicho que es ruido, hoy en educación... Eso no se elimina. Vamos a ver a fondo que el alumno problemático, lo mismo no hay que descartarlo. No, no, es el que a lo mejor necesita más ayuda. Siguiente, análisis de redes sociales. Claro que sí. ¿Quién es quién con quién se relaciona? Pero también en las redes sociales. ¿Qué hace dentro y fuera de clase? ¿Los buenos se relacionan con los buenos o lo mismo hay que interrelacionarlos para que vayan mejor? Sí. Dentro y fuera. La empresa ya lo están haciendo. Yo se lo digo a mi alumno. Cuidadín con lo que subí en el Facebook. Que la empresa bien quién eres, dónde vas. Y lo que hace en las redes sociales, ¿te contrata o no te contrata. Pues para aquí es lo mismo. Minería de datos en MOOC, por supuesto. Esto es el boom. Yo lo tengo claro. Esto es el boom. Ya no hablamos de 100 alumnos. ¿Yo cuántos alumnos tengo en mi curso en Moodle? 100, ciento y pico. En una asignatura de grado, ¿cuántos puedes tener? En MOOC estamos hablando de miles. Miles de alumnos. Wow, De verdad es Big Data, de verdad es Data Mining. Machine es cuando son pocos datos, para mí, yo todo lo que he hecho hasta ahora está en la línea entre machine y data mining. Yo lo más, el dataset más grande que he tenido de alumnos puede haber sido 600, 700... Bueno, he tenido alguno de mil. Venga, a partir de mil hablo de data mining. 1000 alumnos. Luego, evidentemente, si paso a grano fino, por cada alumno puedo tener luego muchos logs. Yo puedo tener logs de 60 gigas, eso sí, en base a logs, sí. Pero en cantidad de alumnos, los mods superan. Y si en un mod, miles de alumnos te va a bajo nivel, eso es Big Data. Ahí, ahí ya atacar eso, eso ya es palabras mayores. Y eso está abierto. ¿Por qué? Porque ese boom están empezándose a, a desarrollar. Entonces yo esto le veo un futuro. Minería de datos en mock, vamos. Tremendo. Minería de datos semántica, claro. La web 3.0, la web semántica, pues claro, minería de datos también. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Data Mining hay que ayudarlo, que no vaya ciega. Porque Si en educación tenemos información del profe, del dominio, del conocimiento, pues sí, añadirle al algoritmo Información del dominio con ontologías para que vaya descubriendo, pues no, no, solo de un tema, de un curso, que, que se ayude de la semántica también. O de repositorios, repositorios de objetos de aprendizaje, también hay repositorios, hay muchos repositorios para reutilización, pues también minería de datos en este tipo de cosas, se ha trabajado muy poquito, pues también en repositorios, para todo el tema de reutilización, de construcción automática de cursos. ¿Qué más cosas? Estandarizar métodos, entre comillas, EDM y LAC son áreas que todavía están creciendo. Están creciendo todavía. ¿Vale? No son todavía madu maduras. ¿Cuándo será madura? Cuando haya estándares. Un estándar. Todavía no hay estándares. Ni de datos tampoco. ¿Qué formato hay de estándar de data mining? Cada uno lo pone en formato que no. ¿Qué más? Desarrollar software y algoritmos específicos. Más fáciles de utilizar, claro. orientada al usuario final, al profesor, al administrativo, al desarrollador. ¿Vale? Y en esa línea, integrar la herramienta del data mining donde... En el interfaz final, yo lo integraría dentro de Moodle. Que el profesor no se tenga aquí fuera de Moodle, pase data mining, ¿por qué? Eh? Que, se, que se vaya fuera de Moodle al hueca, no, no, dentro del Moodle, que hay una etiqueta, data mining, descubrí, clustering, asociación, y el profesor igual que añade un foro tal, pues analice ahí directamente, ¿vale? Que todo lo haga dentro. ¿Para qué? Para que el feedback modifique el curso. Directamente el FIBA del data mining modificas tu curso o le manda una alerta al, al alumno detectado como un layer, o sea que el FIBA sea directo. Bueno, tema de publicaciones del, del data mining. Ya estamos acabando. ¿Qué sería? Fijaros, exponencial. Aquí tenemos, en esta gráfica, desde el 2003, desde el no, 1993, cuando empezaron las primeras publicaciones, hasta el 2009. Si nos vamos a las últimas, bueno, tenemos por aquí, no. Es exponencial, ¿veis? Una no gráfica exponencial. Número de publicaciones en revistas y en conferencias sobre EDM-LAC. Aquí lo meto las dos cosas. Porque en este año todavía, 2009, no existía el LAC. Fijaros, fijaros qué crecimiento. Pues desde que ha surgido el LAC en 2011, bueno, ya esto es como la singularidad, ¿no? Ya se ha disparado esto para arriba, que no, nos faltaría gráfico. ¿Vale? Pensar, yo he publicado tres surveys de EDM. En el, mi primero fue, cuando acabé la tesis, que llamé, survey del, 2000, del 93 al 2005. Mi primer survey fue de aquí a aquí. Ciento y pico referencias, no había más. Segundo survey, lo publiqué en el 2011, que esta gráfica es de ese survey, y trescientas y, y pico, casi cuatrocientas referencias. Y me faltaron algunas, intenté todas, pero me faltó. Cuatrocientas y pico publicaciones, wow. en el Hasta el 2009, y lo publiqué en el 2011 el tercer survey que se ha publicado este año, ya no, no he sido capaz de recapitular, imposible es un survey de surveys o sea, 40 o 50 referencias, todas surveys, o sea, es un survey de surveys ¿por qué? lo que estoy comentando a partir de aquí, esto, fijaros que es exponencial no, ya es logarítmico no, lo que hay después libros, hasta hoy hay dos, el año que viene va a haber dos más Os comento el primero fue en el 2006, que es Data Mining Learning, este libro está agotado, fue un best se agotó. En el 2010, ya una vez con el Congreso, se publicó uno ya junto con Nicola Pechenik y Ryan Bakker. Ryan Bakker es el, el presidente actual de, de la asociación de, de EDM. Publicamos el handbook, este es el libro que os recomiendo, el libro gordo de PT, del EDM, lo tenéis es justo el que he recomendado. Bueno, pues este año os comento que van a salir dos libros más. Uno lo edita la gente del LAC, el CIM y demás, eh, ahí estamos de editores y ahí publico yo un capítulo solo de preprocesado de datos, o os adelanto que ya, es que el preprocesado es pues muy importante, que es una de las cosas de que nadie ha tratado y yo creo que es de los más importantes, y hay otro libro que van a, a sacar más, que es un mexicano también, que es EDM Future Train, o sea, este año van a salir dos, dos libros más, aparte de esto ¿Revisiones Survey? pues aquí tenéis un listado de algunas ¿vale? pero ya digo eh, además, me interesa, aparte de algunas que son mías, la primera es la mía, del 2007, que era hasta el 2005. Hay otra del Baker, musitada. Esta es la de IECUBO, esta es la más completa. Para mi gusto, esta es la más completa. De hecho, las transparencias de hoy, todas, están casi sacadas de esta. ¿Vale? De esta más la última. ¿Alguna más comentaron? Eh, me gusta. Esta me gusta. Fijaros, esta del 2012. Informe, mira quién la hace. Informe del Ministerio Americano de Tecnología Educacional, mandado directamente por Obama. Obama le dijo al Ministerio de Educación, he oído eso del Big Intelligence y demás. Para educación, ¿qué se puede hacer? Y se han puesto a todas las instituciones a dar dinerito, o sea, proyectos de investigación para Big Data en educación. O sea, los americanos ya están en esto, puestos las pilas, no, lo que hay después. ¿Por qué? Porque el Ministerio ya ha dicho, aquí hay, hay que invertir. ¿Vale? Y aquí tenéis un informe muy grande y aquí ya hay diferencias los dos, ¿eh? EDM y LARC. ¿Vale? Está muy bien es bastante gordito. Y por último, el más reciente, calentito, calentito. Tranquilos que las transparencias están también sacadas de él. vale, Este es del 2013, que ya digo, este es mi último survey, que es un survey de survey, porque es que ya había, aparte de esto, hay muchos más. O sea, este es un survey de survey. Las transparencias de hoy, un resumen de, de todas. ¿Qué más revistas si nos metemos en este área donde publico? Pues yo lo digo, claro, publicar en revistas con índice de impacto. Es lo que nos vale, es lo que nos evalúa la NECA. Vamos a publicar en una que no nos vale. Pero hay más revistas, sí. Tenemos la revista específica Journal Education and Data Mining, editada por la Sociedad de M, pero no tiene tanto de impacto. Está también la de Journal of Learning Analytics, con menos años, pero también está ahí, no tiene índice de impacto. La sociedad se llama Sola. También tenemos una más antigua, que tampoco tiene índice de impacto, que es el Journal of Artificial Intelligence Education, el Jaide. Y ahora ya empezamos a ver alguna. Mmm, que no están tan directas, pero ya tienen impacto. ¿Dónde podemos encontrar artículos de EDM y de LAC publicadas? Que son, por ejemplo, el Journal of Educational Psychology, un índice impacto bastante, bastante alto, el editor Art Greiser, el actual organizador del EDM, mañana empieza el EDM en Memphis, pues precisamente el editor de esta revista. Aquí se publica mucho. Problema es de Social Science. Que seamos de computación como yo... Sabéis que hay dos índices de impacto de del Lizzie Son el JCR y el Social de JCR. Entonces, a mí este tipo de revistas, por ejemplo, a mí personalmente, no me sirve, igual que esta, ¿no? Esta revista, You Know Learning, eh, Learning Science, lo mismo, es de, tiene un índice de impacto muy bueno, pero es so, social, no es de Science. ¿Computer Educación? Sí, está es para las dos y es muy buena, Computer Educación. Vale, tiene un índice de impacto muy bueno y esta sí es de, de, de JCR, de Computer. Y otra... IECUBO Transaction Learning Technology, esta es muy nueva pero todavía no tiene impacto, esta la ha creado IECUBO, antes teníamos IECUBO Education, se publicaba ahí y ahora todo, todo paper que mandemos en IECUBO Education con temas de Learning Technology, aplicado de Moodle, Mock, te lo van a echar para atrás y te dicen, no, no, tenemos nueva revista, mándalo aquí, problema, la nueva revista no tiene índice de impacto, entonces yo ya he, he dejado de, de mandar a esa. ¿Qué más? Con impacto. Por supuesto, cubo Transancio, está es de la famosa, el CADE, el CADE. Humoai, wow, muy buena revista, muy difícil de publicar aquí, muy duro, pero publican también de, de DM. Internet High Education, esta hace poco ha entrado con índice de impacto, pero es de social. Decision Support System, está también bastante bien, y esta es de computer. Expert System of Application, esta suele ser muy inestable, suele subir y bajar, y no lean base. sit. Hay más, pero en todas estas se han publicado y se publican artículos relacionados. Lo digo porque el que esté investigando quiera... Pues yo quiero mi trabajo, ¿en qué revista lo mando? Pues aquí tenéis una orientación de qué revista aceptan trabajo de EDM y de LAC. Bueno, números especiales también existen, claro, números especiales. Ha habido desde el año 2007, el de 2011, de Internet High Education, de Rafima China. A partir de este año entró con Impacto de esta revista. Y, eh, por ejemplo, el, el que organizamos en User Modeling, el que lo invitó... A Mobacher, de Data mini Personalization, o uno de ACM Cali. ¿Conferencia? El EDM. Primera, EDM. El anual, Montreal, Córdoba fue la segunda. Actualmente estamos en Memphis. Y no puedo adelantar la del año que viene, porque esto está en Internet y todavía no lo han dicho en Memphis cuál es el siguiente. Pero vamos, eh, Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Esto a Estados Unidos, el siguiente año todo Europa. No puedo adelantar nada más. Seguimos. El Learning Analytics, el LAC. Lleva menos años. Tres años nada más. Fijaros, esto es todo el año ya que lleva. El crecimiento de esta en tres años, el número de papers y en días. Pues de hecho, el Learning Analytics creo que empezó en un día y ya, yo creo que ya ha adelantado el EDM. Ya son cuatro días de LAC. Podéis ver el crecimiento del número de papers que envían y que aceptan, a diferencia del EDM. El EDM, para mi punto de vista, han sido muy, muy selectivos, demasiado. Entonces, el LAC ha sido más abierto, de vista, y se están moviendo muy bien, y están siendo más, más abiertos. Otras conferencias donde se publican, o conferencias asociadas, de hecho, muchas de estas suelen estar colocadas. Es decir, primero LDM y después otra, o primero online LAC y luego otra, Como, por ejemplo, el IED, el ITS, el KDD, el UMAP. Son eh, conferencias más grandes, solían ser más grandes, pero algunas del LAC... El EDM se está haciendo cada vez más grande, sí, pero el LAC es bastante más grande y ya no tiene nada que envidiarle a alguna de estas. Workshop específico, Pues también ha habido algunos dentro de congresos, sobre todo más antiguos. Ha habido uno más actual, porque normalmente la idea era que a partir del 2007 no hubiera workshop, solo conferencias, pero ha habido algunos más. ¿Publicaciones propias? Si queréis más publicaciones en mi página web personal, tenéis tanto publicaciones mías de Google Scholar sobre todo también os recomiendo este de aquí. Dentro del proyecto KILL hay un apartado donde yo hice una recopilación para, justamente para el. donde tenéis todas descargables en PDF. Ya no solo los títulos, no descargables. Todo esto os lo recomiendo, ¿vale? la publicación en KILL. Porque no son solo mías, ahí de, hice una recopilación para, para uno de los surveys. ¿vale? Enlaces relacionados. Venga, ¿qué más cosas puedo ver ya tranquilamente en casa sobre este tema? Pues primero. La página de, grupo, de la sociedad EDM, esta sería la página donde vienen todos los congresos, donde viene la revista. La revista, Journal Education of Educational Data Mining, aquí tenemos la revista, ¿vale? No tiene muchos números, ¿vale? No han sacado todavía muchos. Tenemos el, la nueva web de Solar, que es el grupo de la sociedad que se ha creado en todo el LAC. Tiene también revistas, ¿vale? Tiene también ya su, su nueva revista. Aquí tenemos uno que conoce menos gente, que es el Cupo Task Force. Sí, aquí un australiano, que este hombre que no sé si tenía cuatro o cinco revistas con índice de impacto, pues ha visto la, la fuerza del LDM y ha creado un Task Force. ¿vale? Ha creado un Task Force, ha creado un workshop también, creó un workshop dentro de un congreso y no sabemos, o sea, eh, digámoslo así, está LDM... Está el LAC y ahora está el, la gente de que de Australia, que parece que es otro, lo que no se sabe es cómo, si eso va a crecer, se va a unir. ¿vale? Más cosas interesantes, datos. ¿Tenemos datos gratuitos por Internet para descargarnos de otra gente? Sí. Ahora mismo, actualmente, solo hay público en Internet, este de aquí. Es un repositorio de datos de Estados Unidos de tutores inteligente Son datos que nos podemos descargar de asignatura. El problema es, entre comillas, que son datos de sistemas tutores inteligentes. El sistema americano, dentro de eh, infantil, primario y demás, utiliza ordenadores para enseñar a los niños, matemática, inglés, con el ordenador con tutores inteligentes. Son los que se adaptan al conocimiento. Si el alumno va más rápido, le doy más contenido. Si va más lento, ¿acierta la pregunta? Otra más difícil. no la acierta, una más fácil. O sea, son tutores inteligentes. Todos los datos que hay aquí de cursos de idioma, de matemáticas, son de sistemas tutores inteligentes. Normalmente nuestros cursos no son de ese tipo. ¿Lo veis? Entonces, ¿estos datos existen? Sí, están ahí, son descargables. ¿Podemos hacer cosas? Sí. Pero no, no vamos a poder comparar con estudios nuestros, digámoslo así. ¿no? Tendríamos lo suyo entonces que es capturar nuestros datos y luego, y luego ya investigar sobre. ¿Qué más cosas? Más artículos, por ejemplo, ya lo hemos comentado antes, la página de EDM dentro del Kill, dentro del proyecto Kill, aquí están todas las publicaciones que hice un survey anteriormente, las tenemos en PDF. También está la Wikipedia EDM, creo que ya también está el LAC, no lo he puesto aquí, pero el EDM ya existe. O sea, no hará en nadie. O sea, un nuevo concepto no existe hasta que no esté en la wiki, ¿no? Digámoslo así, pues sí, ya llevamos un par de años. Que Educate on y en Automania la, aparece en la Wikipedia. También hay blogs. Por ejemplo, hay varios, esto es uno de ellos, ¿no? Está desarrollado por los de, lo de Israel. El... ¿Quién más? Eh, también tenemos, importante, dentro de un congreso puro de data mining, KDD, el mundial más grande de KDD, en el año 2010 se hizo un, un, un, un World Cup. Un World Cup, una competición. Estos años hace una competición con datos. ¿Cuál es el algoritmo que descubre mejor el fraude? Y dan un premio... ¿Vale? Pues en el año 2010 se hizo ya uno específico que es el Educational Data Mining Challenger. Entonces se dio a conocer la comunidad dentro de la comunidad gorda, o la padre, que es del data mining, donde el objetivo era predecir outcome, pero dentro de un tutor inteligente. No la nota final. No, la nota final sería en un sistema de enseñanza normal. En un tutor inteligente el, lo que queremos predecir es eh, en un modelado de usuario, el siguiente. Nivel de conocimiento, digámoslo así. Todos los datos son de tutor inteligente y predecía el siguiente, el OCOM. Parecido, también eh, hicieron otra competición con el mismo tipo de datos en el cable. El Cagle también hace competiciones, bastante remuneradas, con el mismo tipo de datos, ¿no? Para predecir también, en este caso, lo que es cuál es la siguiente respuesta correcta. En ¿No? un tutor inteligente, muchas veces, en base a tu conocimiento previo, ¿cuánta probabilidad hay de que acierte la siguiente pregunta, bien o mal? ¿Vale? Entonces, esta era la competición. Recomendarla... Predecir el acierto o no de la siguiente pregunta. Y por último, y ya está la última transparencia, esta me gustó, esta página me la encontré no hace mucho y me gustó. Es muy... Porque es tipo flyer, como yo digo. Las 10 formas en que la minería de datos va a cambiar la educación. Entonces, en esta página web, es un tipo, la verdad que, el, no sé ni, el, mira, sí, Kate Leggy. Leggy es la que lo escribió, pero me gustó porque. Era tipo el survey este de los americanos, del U.S. de education, donde para un público genérico te dice cómo la educación, además sin hablar de algo en una, cómo el data mining puede ayudar a mejorar la educación del futuro, ¿vale? desde el punto de vista del profesor, del alumno. Ver, me gustó bastante esta transparencia. Ah, y por último, es verdad que esta la añadí antes de ayer, esta transparencia. Ya hay un curso de MOOC que va a empezar en breve, ya el primer curso de, dentro de un modo de Coursera sobre EDM. De hecho lo, lo está haciendo Ryan Bacher, el ¿vale? presidente de la asociación EDM. Comenzará en breve, este curso creo que empieza, pues, si no empieza mañana, empieza la semana que viene, la verdad que, que, que en breve, ¿no? Y es concreto, concreto, específico sobre, ya lo ha denominado Big Data en educación. ¿vale? Así en Ryan ya, el mismo es el presidente del EDM y ya no se pilla los dedos. En, lo nombro EDM dejo fuera a la gente de Learning Analytics El Learning Analytics y EDM bueno, ahora que está de moda la palabra mágica, Big Data, bueno, pues Big Data para mí es lo mismo Big Data, EDM, Learning Analytics analizar datos de educación y nada más bueno, si tenéis al, alguna pregunta Eh, ¿Alguna pregunta? Bueno, eh, bueno, en primer lugar, felicitarte porque la verdad es que, mm, por lo menos a mí, me ha gustado mucho tanto el contenido como el tipo de discurso que, que nos han mostrado aquí. Y, eh, bueno, yo he trabajado algo data mining, pero no en educación, entonces últimamente estoy tratando algo, hemos hecho, lo que pasa es que le hemos recopilado los datos, eh, no sabía que Moodle tenía tanto contenido. Entonces, hemos montado en Google Drive encuestas, hemos hecho por diferentes fuentes, hemos captado uh -huh. incluso datos, para, incluso análisis cualitativo con algún software específico, como en vivo, no sé si lo conoces. Uh -huh. Pero ahora, a la vista de tu presentación, bueno, la primera pregunta que me surge es, ¿todos esos datos de Moodle, las tablas esa MDL que dice, ¿Sí? eso cualquier profesor lo puede captar, lo puede descargar? No. No, ¿verdad? Porque El yo profesor en no Moodle, puedo... si sí, es verdad que lo único que puede hacer es un backup, que en ese backup depende de la instalación de Moodle en tu universidad, te incluye la información de uso o no. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba, en el Moodle actual, el, profesor, el backup que hace de un curso no incluye la información de uso. Sí. Tiene que el profesor pedir permiso o mandar un, un correo al administrador al administrador de Moodle diciendo, yo soy el profesor de tal asignatura, voy a hacer un análisis de uso de mi asignatura, hazme un backup completo. Entonces, te mandan el backup con todo, todos los logs y restaura todas las tablas. En base a esas tablas y a esos logs, tú ya puedes, en base a eh, sentencias ya SQL, eso sí es verdad que necesitaría o bien un administrador de, de base de datos, pues acceder al contenido de las tablas y generar lo que he comentado aquí, una tabla tuya ya que haga un resumen por alumno. ¿Vale? Vale, vale, pero entonces... Sí, pero la información, tú en tu Moodle... Eh, no la tienes directamente. Ya, yo he tratado ahí, sí, por más no, que he explorado y no, el backup, no. Es decir, no he llegado a X, Actualmente eso. Actualmente Moodle lo único que te permite a nivel de profesor es descargar en Excel los logs, los grades y los ítems, los ítems cuando los ten y algo más era, y poco más. En uno de los Tengo, tengo un paper, donde sí lo comento, creo que es el paper de Computer Education de eh, data mining y Moodle bueno, en uno de los papers sí trato un poquito más el tema que me estás preguntando y si sí, comento en qué tabla puede acceder, qué datos da Moodle directamente, qué otros datos de Moodle tienes que tú acceder a la base de datos para acceder a la base de datos de Moodle tienes que tener permiso de administrador, no cualquiera puede, claro, claro. o sea eso es un problema cualquier profesor no tiene acceso a eso tiene que pedir permiso para que o bien te dejen o bien te envíen los datos porque ¿Vale? en su caso, vamos, sí. sí, bueno, por parte del administrador, bueno, Miguel, Rosana, sí. eh, los datos los tengo, luego necesito además un informático que me integre eso o yo directo puedo. Si sabe SQL o si sabe utilizar no, un no, programa no. No de, de, de manejo PHM admin o alguno de estos que te permita ¿Que administrar base no de datos, no, no lo en formato formato no, típico Excel ni no, nada de eso, ¿no? No. Vale, vale. Hay herramientas varias que sí te permiten, de hecho, yo estoy trabajando en algunos. Mi, de hecho mi compañero Sebastián Ventura que está mañana en, el, en Memphis presenta un plugin de Moodle para, que estamos desarrollando en Córdoba, para directamente acceder a la base de datos de Moodle todo, los, todo esto y generar la tabla Excel que te he mostrado aquí a partir de la cual tú ya haces y ahora también estamos desarrollando que sería el siguiente paso, otro proyecto también para Moodle, plugin de que en base a esos ficheros Resumen, tú puedes aplicar dentro de Moodle, asociación, clustering, o sea, hacerlo todo. Pero vamos, ahora mismo no está versión disponible. Vale, vale. Todo eso también depende de la versión de Moodle que tengas. Pues. Este es también otro problema, que la base de datos de Moodle de 1.9 a la 2.0 te cambia entera. Entonces, no es tan fácil hacer ese tipo de herramientas. ¿vale? Vale, vale, Y una segundilla pregunta rápida. Eh, yo uno de los problemas que me encontraba en el tratamiento, que algo has referido tú, es que te pueden salir demasiadas reglas. O... Sí. Entonces... Eso es, el problema está en el preprocesado de datos, ¿verdad? No, no solo en el preprocesado. No en puede estar en el preprocesado, puede estar también en el algoritmo y en la configuración del algoritmo. Vale, yo Todo experto en data mining yo... tiene que saber también que, dependiendo de los parámetros que meta, el algoritmo que usa puede descubrir nada o descubrir demasiado. Ya, ya, si yo... son demasiadas reglas en un algoritmo a priori, lo mismo el soporte de la confianza no lo estás poniendo bien. Claro, Yo he utilizado ahí a veces el, el CRT o el c 5 Sí, el C4.5. El, el, que integra, claro. el que integra el Clementine o el, sí. el Chai también que es más sí. antiguo y a veces el problema que me daba era eso, mucha regla, claro, muchas reglas y claro, tenía un problema con eso. Claro y es que dependiendo de las reglas las ves y mm. entre comillas, eso es lo que digo, que muchas veces la experiencia y experto en data mining te hace ver que el problema son los datos, claro. si ves un determinado de reglas y todo lo que descubre la regla. Por ejemplo, son eh, alumnos que pasan y dice no, no, si descubrir los alumnos que pasan, no, al revés. Me quiero quedar con los que fracasan, que son los que quiero. O bien tuneo el algoritmo o cojo y me quedo con los datos solo de uno. Claro. O sea que, sí, filtrar un poco que Claro, depende de lo que te salga. Que te Por eso digo que es un, es un ciclo esto, es como lo sí, que pintaba. El profe Ajá. obtiene, ve los resultados y lo mismo, tiene que empezar de nuevo o puede aplicar los cambios. Es que esto es un ciclo... Sí, yo calculaba el soporte de la confianza y luego el índice para claro. ver un poco con respecto a la muestra inicial. Que Muchas veces la, o las reglas que descubren no te sirven para nada o son todas Ahí tienes que cambiarlo o los datos venían mal o es, tu algoritmo no está bien configurado. Perfecto, gracias. Eh, mira, se está hablando mucho de Big Data en educación, es verdad. Sí. Pero yo solo veo un punto flojo, pero a lo mejor. Lo podemos utilizar, es que gran parte de la fuente de datos parece ser online. Sin embargo, hoy día, sí. desafortunadamente a lo mejor, pero sigue ocurriendo así, gran parte de la educación quizá no ocurre online. Entonces, hablas constantemente de sacar datos de Moodle, etcétera, etcétera, pero no todos los datos están en Moodle. Es decir, hay muchos datos y son de mucha calidad que no están ahí que habría que recopilarlos también. Te pongo un ejemplo porque quizás donde se ve más, y como no has hablado de él, por si, por si te puede servir. Por ejemplo, hablando de enseñanza no universitaria, no universitaria, Estamos hablando de un millón y medio de alumnos. O sea, tú hablabas antes de mil, fíjate aquí. Un millón y medio de alumnos. Cien eh, mil profesores, cinco mil centros. Y sin embargo, hay un esfuerzo muy grande de la administración educativa. Yo he estado cerca de la administración educativa durante unos años. Eh, por ejemplo, la AGAVE, la, la Agencia de Evaluación Educativa, la conoce. Donde yo creo que todo esto sería muy interesante porque se está pasando a los centros información, pero es una información todavía, me lo voy a decir primitiva porque es un poco fuerte pero es eh, una información, quizás, no todo lo explotable que podría ser. Sí. Y, sin embargo, los datos que se tienen son bastante calidad, porque son datos de las evaluaciones, ya te digo, de, de hablamos de un millón y medio de alumnos que se meten, es lo más serio que hay, la evaluación, etcétera. Luego se cruzan con los índices socioculturales, etcétera, etcétera. No son online, pero sí son datos que al final están en, en, en Seneca, que es el sistema sí. donde lo mete manualmente cada profesor, y son de mucha calidad. Entonces… Claro que, que de ahí se podrían sacar un montón de cosas, no son Moodle claro. y yo creo que es, es el un campo Cuando muy, la administración se dé cuenta potente. de ello, es lo que he hablado, Learning Academic. Cuando de verdad la administración se dé cuenta de ello, si no hacen encuestas y al alumno, al profesor y tienen datos de todo. Cuando de verdad se den cuenta y nos dejen, y nos dejen a los investigadores usar esa información. O sé sea que muchas veces no nos dejan. Pero por supuesto que ese es el futuro, si el Business Intelligence ha aplicado a educación... ¿Por qué hablo del otro? Simplemente porque el otro, primero, tiene la ventaja de que se recogen solos. ¿Por qué Moodle? ¿Por qué Mock? ¿Por qué? Porque es que se recogen solitos, en una base de datos. Para un informático no lo pone mmm, perfecto. No tengo que hacer nada y ya se capturan. Y encima, mmm, eh, a ver, si yo soy dueño del curso no tengo que pedir muchos permisos porque son míos. Me comprende. En cambio, ese tipo de datos es como los datos médicos. Necesitan luego muchos permisos. Ya pero... eh, Datos, ya hace años me acuerdo cuando empecé, Sebastián Ventura me decía, Cristóbal el 2003, medicina. Medicina, datos médicos. ¿Qué más quisiera yo que tener datos de...? Para tener datos médicos no había que pedir firme no sé. Nunca hemos trabajado con eso. Por... O sea, ese tema, si para pedir las notas, y son legales, los profesores no quieren que mis datos ya, pero, de para Cristóbal investiga. Entonces, imagínate la administración cuando empecemos a hablar de encuestas de evaluación del profesorado. Sí, pero eso ¿Vale? no está. Quiero decir, yo te hablo solo de datos que sí están ahora mismo, que están y, y que tienen una gente estudiándolos. Yo es lo que no sí, sé sí. si tenéis. No, no, no, no, no, por supuesto, ellos, de, hecho, porque... de hecho, eso se está, se quiere. Y tiene una potencia tremenda. Ah. Tremenda, pero. Sí, sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Uh, Hace un año, lo que pasa es que no han seguido. El, el tema de, de, de, de información, esta, lo, a, al informatizar datos administrativos de evaluación, eh, Sebastián Ventura estuvo en un comité de expertos, lo que pasa es que no, no recuerdo exactamente cómo se llama la empresa en Madrid, que lo que quería era justo aplicar el tema del learning academic. para Esta empresa se, se estaba dedicando, está con varias universidades, que le desarrollaba el software para administrar todo el tema de, de información universitaria. Entonces, tenían todo y tenían la encuesta. Y tenía... Entonces, eh, querían ya meterle módulos de Learning Analytics. Y acá, más que Learning Analytics, no, no, Academia Analytics, que es lo que estamos hablando. Entonces, está claro que, que por ahí, por supuesto, que te doy la razón. Pero es cuando, de verdad, no... yo quisiera tener ese tipo de datos, claro que sí. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, Cristóbal, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias por la magnífica conferencia. Creo que a todos nos ha ilustrado y nos ha abierto las ganas de meternos aquí. ¿no? En fin, eh, aprovechamos también para dar las gracias a la gente que nos sigue por streaming. Esta tarde, pues volveremos aproximadamente a las cuatro y media eh, con un pequeño resumen, una, una visión general de qué presentaciones se están haciendo en el seminario de Stanford, qué se están haciendo en las otras la otra versiones locales del de LASI. Y luego, eh, a las cinco y media, tendremos ya una mesa redonda sobre temas de movilidad virtual, eh, con, bueno, presentando también un proyecto de la Unión Europea que lleva en el Centro de Enseñanzas Virtuales. Y a las siete, eh, una mesa redonda sobre los MOOCs, entornos personales de aprendizaje, y, bueno, cualquier otro tema de aprendizaje que que, que, bueno, que, que os interese. Queremos que, que sea algo muy dinámico y que intercambiemos ideas. Y, y, bueno, luego, pues ya sabéis, nos iremos a tomar una, un, un refrigerio a cargo también de, de, todo, de toda la organización. Eh, muchas gracias y un aplauso para, para Cristóbal.